¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Como les había ofrecido, el día de hoy vamos a tratar de analizar el mensaje del presidente Castillo, dado hace algunas horas. Ustedes me dirán por qué es importante. Es importante porque este mensaje es el, es el que marca el derrotero. ...de la política económica, social, constitucional que va a llevar a cabo el presidente en los próximos cinco años. Es de suma importancia que ustedes este, lo entiendan, porque ahí está marcado, está definido lo que va a hacer en los próximos cinco años. No, no va a ser nada más que lo que esté en ese, en ese discurso, en ese mensaje. Por eso es que creí que mi deber era hablar con ustedes para que puedan entender lo que se nos viene en los próximos años. No tengo otro interés, ¿no? porque alguna gente este, no ha leído correctamente lo que yo he tratado de transmitir en estos días. Para mí el 28 de julio marcaba una, y para muchos, ¿no? muchos este, analistas, y, y remarco lo de analistas para que ustedes más o menos este, comprendan. La posición del analista político es distinta, la del periodista, la del opinólogo, la del personaje. Ustedes eran muchas, muchas personas que salen en sus medios con todo derecho ¿no? a hablar en las redes, pero, digamos, este, no tienen el conocimiento especializado que se requiere en este caso ¿no? para poder tener una opinión certera, que se acerque a lo que se llama verdad probabilística, ¿no? porque no existe verdad absoluta. ¿no? Y yo tampoco me creo el saberlo todo, ni el que tengo la última palabra. ¿no? Yo en mi vida he cometido muchos errores, pero quizá una de las virtudes que tengo es que yo tengo internalizado en mi cerebro. Es un método fundamental, ¿no?, que los científicos lo manejan. Todos los científicos lo manejan, que es el método de la teoría del error. El problema en la ciencia y en la vida práctica concreta de todo ser humano es encontrar el error, explicar el error, saber cuáles son las causas y a partir de ahí, sobre causas que son sustentadas en evidencia empírica, no en creencias, no en prejuicios, no en especulaciones, no en retórica, que es lo más importante. Esa es la ciencia. Entonces, este, yo tengo en mi cabeza eso, no, eso es, y todos los científicos, ustedes cuando quieren hablar con un científico, tienen que entender que él piensa de esa manera cualquiera, en, en medicina, en las ciencias médicas, en la salud, en sociales, en las ciencias exactas. Él se mueve con esa teoría. Muchos que ya no lo entiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad este, dogmática, una mentalidad fundamentalista, casi todos los políticos, ¿no? Eh, centrada, digamos, fundamentalmente en falacias. Y, y es imposible, ¿no? Es imposible que ustedes, de buena voluntad, puedan querer cambiar, digamos, este, la forma de pensar, ¿no? De estas gentes, inclusive, que salen en las redes a, a especular, a opinar, son gente que tiene problemas hasta psicológicos. Eh, yo he hablado esto con muchos colegas míos, es, que han estudiado conmigo, este, el doctorado en psicología, bueno, y me dice: Esa es una enfermedad, me dice, a raíz de que el uso de la red se ha masificado en todo el mundo. Entonces, hay un gran problema que todavía este, Facebook y lo los medios de las redes no, no, no lo solucionan, ¿no? Porque darle este, una cobertura de la red a una persona que no tiene estabilidad emocional es bien complicado y podría causar mucho daño. Yendo al tema concreto, ¿Qué es lo que en materia de la la palabra disertación o exposición es la palabra adecuada? Porque voy a exponerla, no es como, en, como en mis clases, mis clases son interactivas, ¿no? Donde hay un feedback, acá no puedo hacer feedback sencillamente porque no lo tengo presencialmente a ustedes. ¿ya? Ese es el problema que hay este cuando uno quiere transmitir algo, un conocimiento, una verdad, ¿no? Una verdad probabilística, no se olviden no existe verdad absoluta que le diga eso, Los está engañando. Y yo trato, y trato, yo trato siempre de decir la verdad. Puedo equivocarme, ¿no? Porque aquel que le diga que nunca ha mentido, que nunca se ha equivocado, está en un grave problema, ¿no? Tiene un problema ya de, de disonancia cognitiva y tiene un problema, digamos, en el inconsciente. Qué linda con la psicopatía. Porque los psicópatas, este, creen que lo que dice, lo que hablan, digamos, es lo verdadero. Cuando... Eso es falso, ¿no? Eso en, en Algún día, digamos, le enseñaría más o menos a ustedes cuáles son estos rasgos de personalidad, identifican, digamos, a los políticos, a, a la gente que está metida, digamos, en este asunto del poder, ¿no? Porque el poder es como una droga. Bueno, eh, el discurso del de mensaje del presidente, ya nosotros lo habíamos este, anticipado en una serie de de notas, ¿no es cierto?, que se le alcanzó a través del Facebook a muchos de ustedes. Muchos no, no están de acuerdo, obviamente, ¿no?, porque tienen en la cabeza, digamos, pegada, digamos, una suerte de creencia, ¿no?, en creerle a un político, la promesa de un político. Esa quizás es la desgracia de, en, todo, en toda la tierra, ¿no? Creerle a un político es muy complicado, porque el político tiene en su cabeza un chip donde está alojado la mentira. Él tiene que mentir para poder convencer a una masa de personas, de ciudadanos, para que ellos le otroquen el poder, le otorgan el mandato. Son muy pocos los políticos, que será el 1% en el mundo, ¿no? de lo que conozco yo, que hablan con la verdad. Eso debería ser la regla, pero es al revés. Los políticos te mienten, te mienten y te mienten hasta conseguir, digamos, lo que ellos quieren de ti. ¿Qué es lo que quieren de ti? Fundamentalmente, el voto, el mandato, para que ellos puedan llegar al poder. Una vez colocados en el poder, se olvidan de las promesas y desarrollan intereses propios. Muchos de ellos no se dan cuenta, digamos, pero por un mecanismo psicológico se explica, digamos, este, el cambio de conducta, ¿no? ustedes, lo, ustedes lo han visto el día de hoy, ¿no? Este, lo, los psicólogos son muy observadores. Miren, si ustedes han visto a la masa por la avenida bancay a estos nativos, a estos, a estos, a estos compatriotas que han venido de Bancavelica, de la sierra, que han venido, digamos, con sus ofrendas, han venido con todas sus costumbres, que han estado campando por 15, 20, 25 días, uno de yo creo que ha muerto han en estos campamentos cerca del jurado de elecciones, hoy día los han ignorado, los han invisibilizado. Y cuando ellos se han querido acercar, digamos, a la, al Congreso para presenciar, para ver ¿no? la, el, el desfile de los mandatarios, de los congresistas, toda esa parafernalia, sencillamente los han votado, porque <risa> sea la palabra, los han votado. Este, y bueno, le han dicho claramente, bueno, ya ellos fueron usados, y está aquí nomás. Esos gestos son fundamentales para poder interpretar la conducta de un político, de un presidente y de un congresista. Y hoy día se ha marcado la cancha prácticamente, ¿no? Han visto a la élite, a, a toda la clase política, digamos, del país, este, en una ceremonia similar a las que, de, de donde me acuerdo yo, que tengo su razón, es el mismo protocolo, las mismas medidas, y siempre el pueblo, el trabajador... El nativo, el campesino ha sido ignorado. Y cuando ha querido venir acá a participar en esa ceremonia, los han votado, los han ninguneado. Eso se llama discriminación. ¿Ya? Es decir, que las bases, no el pueblo va a estar presente, que yo voy a guardar para el pueblo, es mentira. ¿Ya? No le crean. Están los gestos, que dicen mucho más que 20 mil discursos. ¿no? Y la pobre gente que se ha visto por televisión, se ha ido con la cabeza agacha. ¿no? Eh, en otro desengaño más, ¿no? En otra, en otra suerte de, de desesperanza en la palabra. Bueno, entonces este, las cosas están claras, eso se resume en tres palabras, ¿no? No va a haber ningún cambio, todo va a seguir igual, estamos en piloto automático, esta es una economía zombie que no necesita, este, inclusive, tener ministro de Economía, este, porque se puede esto manejar a control remoto, se puede manejar con un robot desde Estados Unidos, desde, desde el Banco Mundial del Fondo, esto es una situación, digamos, previsible. Muchos de ustedes esperaban cambios, muchos de ustedes esperaban este, una suerte de... novedad, ¿no? Novedad, el, el discurso, en, en, en, en buenas palabras, digamos, no no ha dado mayor este expectativa, ¿no? Porque todos son promesas ya conocidas en, en, en la campaña, inclusive que se quedan cortas, ¿no? Yo tengo acá, la tenía el, el folleto de campaña, ¿no? El, de lo que se ofreció en, el, en la campaña este, electoral. ¿No? Están marcadas ahí las lo que se quería hacer, digamos, si este, que llegaban al gobierno. Bueno, han llegado al gobierno. ¿no? Y, han llegado al gobierno y, bueno, pues, ¿qué cosa ha dicho el presidente? en un discurso de 16 puntos, ¿no o es sea, cierto? Ha, ha estado tra tratando de tocar, digamos, información este, forma así muy genérica, lo que es materia de los problemas fundamentales que tiene el Perú, ¿no? Y ustedes, eh, el hecho nomás de que en el comienzo del discurso, cuando él jura dice por una nueva constitución, ahí están, están viendo una, un gesto que, que se expresa psicológicamente. ¿no? El, el mismo gesto lo hizo Humana, es este, un, un es nuevo. Cuantumala juró, digamos, este, por la constitución de 1971, Un gesto efectista, digamos, para la tribuna, para tratar de calmar digamos, este, las aguas, digamos, porque el pueblo está en la expectativa en estos momentos. Y, el, y de, de donde se aprecia el, el, el presidente, digamos, este, ha empezado su discurso haciendo alusión al, al tema de la salud y de la pandemia. Que, como le dije a ustedes en en varias este, intervenciones mías anteriores. Ese es un problema, digamos, que en Europa, en Estados Unidos, está casi superado. Ustedes en Japón están en, en plenas olimpiadas. El problema era el año pasado, ¿no? en marzo en abril. Pero como es lógico, ¿no? En todo este tipo de pandemias, eso lo, pueden, lo conocen este, los especialistas, este, es una curva, ¿no? Que tiene una subida y luego tiene una caída. Y luego, y luego se normaliza a la, a la baja. Entonces nos tratamos en una curva de caída que tiende a la baja. O sea, el problema del, del COVID no es problema. Y lo de la tercera, cuarta, quinta ola es una estrategia psicosocial. ¿no? ¿Para qué? Para poder este, tener al pueblo en un estado de emergencia. ¿ya? Con derechos suspendidos. ¿No? Eso, es lo, eso, es, eso es lo objetivo. Es suficiente 18 meses sin derechos. Estamos en una situación de anormalidad constitucional. Los estados de excepción, los estados de emergencia... Son situaciones excepcionales que no deben durar más de 30 días, con una ampliación de 30 días más. Mucha gente dice, no, hay que esperar, hay que tener fe. Yo los entiendo, yo los comprendo psicológicamente. Y a ustedes todavía, este es como la mujer no que, que, que se aferra al hombre infiel o viceversa. no La mujer infiel con el hombre, no que se aferra a la mujer. Y ese es la el origen de muchos feminicidios. Se aferra, cree que la mujer cree que va a cambiar a un, a un psicópata, ¿no? A un acosador, a un machista. Es imposible. Se está aferrando a una, a una, a una tabla de salvación que le va a costar la vida. Pero la mujer cree, no, yo lo cambio. Yo lo cambio, yo lo cambio. Este, este, ustedes no lo pueden cambiar. ¿Ya? Porque es como un árbol que crece, digamos, torcido. Que crece torcido desde, dónde? desde su crianza en el hogar. Y continúa ese proceso en el curso de los años. La juventud llega a tener una pareja, tiene un hijo, comienza a maltratar a la mujer, ¿no? lo golpea una vez, dos veces, tres veces, regresa, está en ese, en ese contrapunteo. Hasta que de repente la, la mujer se cansa, se separa se, se, se del hombre, logra, quiere arrencer su vida, aparece otra pareja, el, el celotipia aparece, aparece distinto, atávico, del, es porque somos animales nosotros. Este sujeto de su primera pareja, digamos, entonces no, la, no, no lo quiere vivir como otro, como otro. Eso en psicología está... Explicado, no es un problema de penas, no es un problema legal, es un problema de, de salud mental. Ahora, les digo a, a, a, muchos, ¿eh? a muchos, a muchos, a muchos que, que creen, y esperen ustedes los primeros días, esperen ustedes los 180 días. No va a pasar nada, todo va a seguir igual. Estamos hablando en, en el tema de la salud. Ya, el, el, el, el segundo punto, digamos, este, que tanto fue el tema económico, bueno, el tema Zapatero a tus zapatos, ¿no? Acá ustedes han visto que el presidente leía, el presidente no, no conoce esta temática porque es una temática muy especializada. Yo soy economista, macroeconomista, econometrista, a mí me costó mucho aprender esas cosas y tuve que contratar profesores particulares para que me enseñen, digamos, los modelos matemáticos, ¿no?, con los cuales uno puede hacer prognosis y acá rápidamente hemos analizado este, el, el modelo que ha planteado, prácticamente no es un modelo, son medidas aisladas, no es parte de un programa articulado, de un programa macroeconómico, ¿no es cierto?, que pueda sacar al país este, de la situación en la, en la que nos encontramos. O sea, es, es, está en la onda este, Vizcarra, en la onda Sagasti, o sea, va, les, les adelanto, va a hacer lo mismo. Van a gastar dinero, se van a endeudar, van a, metir, van a emitir bonos, van a hacer una que otra obra, como las obras del norte, donde se han robado el dinero, en algunas regiones. Y... Al final, este, este, programa, este programa económico, digamos, este, no va a rendir sus frutos porque, primeramente, no tiene financiación, segundo, no tiene objetivos claros respecto a, un, a, un, a creación de un empleo masivo sostenible en el tiempo. Es como darle un mejorar. Lo que el país necesita, los 10 millones de desempleados, necesitan un, un programa de trabajo, de creación de empleo sostenible en el tiempo, no un bono de calidad. Entonces, el programa que, que, que se ha presentado... Es un programa, este, bueno, ya sé quién lo ha hecho. Este, ustedes entran al Banco Mundial, a la, a la página del Banco Mundial. Son, es la receta del Banco Mundial. El Banco Mundial no, el Fondo Monetario nos va a seguir monitoreando la economía. Porque nos dará algunos préstamos para paliar estos, estos seis meses. A cambio de que nosotros cumplamos este, las reglas de ellos. Ese es el, el método que ellos tienen. ¿no? Te, te dan dinero, te prestan dinero, pero te intervienen a la economía. Entonces, este, yo... No, veo, es que, no es que sea pesimista, sino sencillamente las cifras me dicen, ¿no? 3.000 millones para los municipios, mil millones para trochas carrosables, 700 millones para trabajos así, este, de obras municipales, 700 millones este, para bonos. Perdón, 700 dólares bonos. Son más o menos, este, no llegan a 6.000 millones de soles. ¿ya? Y el objetivo es crear un millón de empleos, dice, en un año. Luego, podrán crear unos 100.000 o mil 100 empleos, y el problema, el problema se va a ir en serio después, ¿no? Cuando pasen estos seis meses, la, la población con todo derecho va a reclamar. Y va a salir a marchar, ¿no? Porque la situación económica del país no mejora. O sea, en el tema económico, este, este, ese era, para mí, ¿no? Un, un asunto, era la, era la, era, son dos columnas fundamentales. El programa económico de reactivación sostenible con desarrollo, no con simple crecimiento, que es un programa distinto al programa que el, el Fondo Monetario del Banco Mundial este, difunden para todos los países de Latinoamérica. Y el programa anticorrupción, que lo voy a ver más adelante. El, el otro problema, de este, el tercer punto que tocó el tema de la educación. ¿No? Eh, la declaración de la educación pública como un derecho, eso, eso, este, eso está en la Constitución del 79. O sea, eso lo tenemos desde hace 42 años. Sino que eso fue pues este, liquidado, anulado por esta constitución del 93 para privatizar la educación y convertir al servicio educativo ¿ya? en una mercancía, en un negocio. O sea, lo primero que hicieron, digamos, este, aparte de la, de la deuda de la privatización, fue la educación. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque es un negocio redondo, pues. Tú no inviertes ni, ni un millón de soles y puedes, este, tienes una licencia, de, en esa época, de, de una comisión que se llamaba CONAFU. Podías tener tres, cuatro universidades privadas y salías al mercado y dabas un pésimo servicio y cobrabas pensiones. Por eso se explica la fortuna de muchos de los dueños de estos partidos, ¿no? El señor Acuña, el señor este, Luna y otros más. El señor Bautista, creo, de, perdón, el señor Elías de la Universidad de San Juan Bautista. ¿Apostaron por eso? ¿Hicieron sus negocios? ¿Han ganado dinero? No, con unas pensiones que le cobraron a, a miles de padres de familia. Ahora, ¿que esto es, es correcto o no es correcto? Mi perspectiva es de una educación pública, ¿no es cierto?, de calidad como hay en Alemania y en todos los países europeos. No tener una educación donde los peruanos este, tengan que pagar altas pensiones. Eso es discriminatorio. Bueno, en lo que ha dicho en educación, donde yo pensé, digamos, este, que iba por lo menos a, a tocar temas sensibles para los maestros, como para mí fundamentalmente es el tema del maestro es el problema de los sueldos así como en el caso mío de las universidades, de mis colegas este, de, de todas las universidades que me llamaron, ¿crees tú que va a mejorar nuestros sueldos? Un profesor principal con, con estudio de, de licenciatura, maestría, doctorado, con PhD, ¿No? ¿cuál es su sueldo promedio de 5 mil soles? Menos que una secretaria pues, del, del, del Ministerio de Economía, ¿no? Y, y no es que la secretaria debe andar bien, no, debe, debe andar mal la secretaria. Pero no hay ningún reconocimiento a los 35 mil docentes universitarios, y menos aún a los profesores, este, de educación secundaria, primaria, el ingreso libre, no, a la universidad, todo eso es factible de hacerlo, claro que sí, y se los digo con conocimiento de causa porque yo tengo 30 años como docente en la universidad y sé cómo es este problema ¿no? y sé cómo, cómo solucionarlo. Ahorita las universidades, los pabellones, los laboratorios, toda la infraestructura está ahí olvidada, está, está digamos, abandonada. O sea, hay mucha infraestructura en todo el Perú, universidades, este, estatales, públicas, que no se utilizan y donde la, el, la, el, los concursos de admisión fijan vacantes este, diminutas. ¿Ya? Entonces, es posible hacerlo, sí, pues, pero hay que tener este, en educación a un ministro que, que lidere esto, que, que, que tenga imaginación, que sepa plantear una, una, una política educativa adecuada para nosotros, los peruanos, y sobre todo en, en la parte de, de la ciencia. ¿no? Entonces, en el tema de educación no hay nada nuevo. Ofreció... Este, eh, ni millones de soles para pagar deuda, dice el magisterio. O sea, deuda atrasada. ¿no? Yo lo que estoy hablando, digamos, es los sueldos de acá hacia adelante. ¿no? Un maestro no debe bajar de ganar su sueldo mínimo. De, si es que quieren una educación de calidad, tienen que ser maestros bien pagados, 5.000 soles, como ganamos ahorita en la universidad. Para que se dediquen a, a enseñar. ¿Por qué? Porque el, el, el maestro es un cachuelero, usted tiene dos, tres, cuatro trabajos. No tiene tranquilidad material para poder hacer su labor docente. Y tiene que estar... Este, dobleteando en dos, tres, cuatro colegios, ¿no? para poder llevar este... comida a su casa. ¿no? Y esto tiene que ver con lo económico. ¿no? Fíjense, de enero a la fecha, este, el sueldo de 930 soles mensuales, del de, de sueldo mínimo, este, este, ha perdido capacidad adquisitiva, por el efecto combinado de la inflación, más la devaluación del dólar, del sol frente al dólar. Más o menos un promedio de 10%. O sea, usted gana 930, pero en realidad... Eso es nominalmente lo que usted está ganando, 930 soles. Pero esos 930 no, no, no le permiten a usted comprar 930 en productos. Sino usted solamente puede comprar 840 soles. O sea, usted ha perdido cerca de 95 soles en este, en, en, este, en este año. O sea, eso se llama capacidad de compra. Ya, capacidad de compra. Entonces, el asunto es, el asunto es, ¿por qué no lo dijo ahora? Sensato, ¿no? una, una, este, un aumento de sueldo este, a los maestros, a los profesores universitarios, a los trabajadores estatales, un aumento progresivo en el primer año, tanto en el segundo año, tanto en el tercer año, tanto y tanto. Ya, ustedes me dirán ahora que soy pesimista, que soy aguafiestas. Les he escrito varias veces a ustedes, les he mandado este o callo o digo la verdad. ¿Ya? Entonces, piensa muchas veces, no tengo que cumplir con y estaba leyendo a Galileo y a Lutero sobre todo a Lutero, ¿no? cuando él solo se enfrenta a toda la curia romana de la iglesia católica romana, a Galileo cuando, por decir la verdad por decir que la tierra no es el centro del universo sino es el sol, ahí lo juzgan lo llaman hereje y por un poco lo matan lo iban, a, lo iban a quemar, la santa Inquisición, ya tienen ustedes los ejemplos, tiene el caso de, de Rousseau, ¿no? que fue contra la corriente, digamos, este, desde Suiza, Francia y a toda Europa, ¿no? y, y con un par de libros cambió la forma de pensar de todo todas esas sociedades, ¿no? y también a nosotros. ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Me callo, me subo al coro de todos, no no decir, no bueno, hay el profesor Castillo, el pueblo subió al poder, que bien, qué bien, Perú libre, este, que se este hay que estar unidos por el fin del Perú, ¿no? Este, el discurso de siempre, ¿no? Ese, ese psicosocial que dicen, no, este, la, la unidad nacional, la unidad de los peruanos, juntos. No puede haber unidad nacional pues mientras que se está muriendo gente en los Andes, en las selvas, en los pueblos jóvenes. Y por eso que siguen los conflictos, no me decían que acá en Perú hoy, hoy hay cerca de 280 conflictos en todo el Perú. Que es una bomba de tiempo. Ahora. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? No, que eres un pesimista, que que propon? propones, que estás pidiendo un ministerio, que estás herido, que estás herido. Yo les he explicado, señores, yo jamás en mi vida, jamás en mi vida, en mi yo he vendido mi conciencia. Yo he sido asesor principal de la Contraloría General de la República. Escribí este libro, por eso que manejo la Constitución. El 79. Hice, hice todo el estudio concordado, motivado, esa constitución. Trabajé un tiempo fiscalizando a las empresas públicas y luego, y luego cuando me pidieron que cambie los informes, el presidente me pidió que cambie los informes. Me negué, renuncié y me fui. Así de simple, ¿no? Y o sea, a mí ser asesor, este, ser ministro, cuatro veces este, me han pedido que sea ministro. En una de ellas, les digo a ustedes, ¿no? una reunión de trabajo, lo, a, la, a la media hora vinieron lo, las discotelas, a la hora vino el trago, vino el whisky, a las dos horas este, vinieron este, bandejas de plata con cocaína y sobres. Agarré, me retiré, me fui y nunca más este, regresé. Así son las cosas. Bueno, ustedes no conocen el indringulis, ¿no es cierto?, de, de, de cómo es el poder, cómo se maneja el poder. Ahora esta gente se está riendo de ustedes. Ya. todos se han colocado, ¿no? Todos se han colocado, todos este, en estos momentos este, están celebrando, porque tienen el poder, tienen sus sueldos asegurados por cinco años más. Vienen de su conciencia, son, son unas alfombras así vivientes. E, bueno, ese es su modo y sobre todo con los caviares, ¿no? Entonces no me digan cosas que, que, que no tienen sentido. Y, y, y mi conducta no es reciente, hay mucha gente ignorante que en la Plaza Martín habla de y cosas que no saben. Miren, les voy a mostrar un documento porque hay, hay, hay que probar las cosas. En la época, en la, en la época que, que, que, que luchamos contra Fujimori. esta mi foto, ¿no? Cuando pedíamos la renuncia, ¿no? La renuncia de.. Acá este programa, no La renuncia de Montesino, ¿no? Y por, por, por publicar, digamos, este, este manifiesto, Montesino mandó a inanitar este mi casa. Ahí pedimos la anulación de las elecciones presidenciales y parlamentarias donde había sido elegido fraudulentamente Fujimori. Habíamos pedido nombrar un gobierno provisional. Habíamos pedido que convocara nuevas elecciones para la presidencia. Dice, y una asamblea constituyente para elaborar una nueva. Estoy hablando del año del 11 de abril de 2000. Luego de la elección donde Toledo y Fujimori compitieron y hubo el fraude. Ustedes se acordaron. La destitución de todos los este, jefes de la OMP, el, el jurado de la de Reñé la destitución de la de Presidencial Vladimiro Montesinos y la reorganización total del servicio de inteligencia, el cese de todos los de, de todos los este, jefes y presidentes de comando conjunto de las Fuerzas Armadas de la, de la Policía Nacional, de los comando de las regiones militares, el cese de todas las este, salas supremas y fiscales supremos involucrados en, en este en corrupción con la dictadura. Y pedimos la formación de un tribunal anticorrupción nacional para investigar y sancionar a todos los funcionarios que habían robado, se habían enriquecido con los fondos públicos en los 10 años de Fujimori. Esto salió y luego derrotamos a Fujimori. Acá está. Fujimori derrotado. Y Fujimori agarró, ¿no? te mandó a incendiar el. mandó incendiar el Banco de la Nación. Acá te importaba este, Montesinos Denunciado. Y acá lo dije, ¿no? Acá está. Y acá está la foto de Hitler, porque Montesinos aplicó una táctica de, este, de Hitler, ¿no? que mandó a incendiar el parlamento alemán para hacer creer que eran... Este, o sea, sembran la magia, hacíamos Acá está, eh, eh, cuando Montesinos era el todo poderoso en el Perú. Que ha sido, ¿no? Yo, yo no conozco otra, otra figura más poderosa, más siniestra, que Montesinos, en los 200 años de... de que hemos... Este, que hemos tenido, no, no he conocido, es una es una persona pues, este, que tenía todo el poder, lo manejaba Fujimori, manejaba todo, manejaba los canales. Y, ya, y, este, y a ustedes me dijeron, ¿por qué lo conozco? Porque yo cuando ingresé a San Marcos a la universidad, cuando hicimos sí estaba ingresando de San Marcos, había estudiado derecho. Yo también era un cachimbito allá en, en San Marcos. Y como los profesores me tenían cierta consideración, uno de ellos, ¿no? famoso, que llegó a ser ministro de justicia, eh, un día me dijo: No, me dijo, este, ¿tú ves ahí al que está que tiene porte militar? Si ese Montesinos es, el Monte es el, uno de los este, espías, digamos, que viene acá a la facultad a hacer labor de espionaje. Ten cuidado. ¿Ya? Porque en San Marcos hacemos política, pero política de verdad, ¿no? Y en San Marcos, los comunistas jamás han tenido control de la universidad, los terroristas, los senderistas, nunca. Hemos ganado la elección a los terroristas y cuando quisieron venir desde Ayacucho a San Marcos no pudieron jamás entrar. Hay otro grupo de izquierda, ¿no? Hay troquistas, hay gente de patria roja, pero los senderistas jamás lograron controlar la, la este, Federación Nertre de San Marcos y los centros federados, lo que sí hicieron en Ayacucho ¿no? y en otras universidades. O sea, yo he sido dirigente estudiantil, ¿no? presidente de, una, de, de gremios en, en la universidad, y conozco a muchos de los actores este, que están en estos momentos, ¿no? manejando el poder. Pero yo no he tenido pues, ningún interés, ninguna vocación de, de ser ministro. ¿no? Como, como si fuera pues, la, la última manera. La yo prefiero lo que estoy haciendo ahora. ¿no? Investigar y producir. Estoy estoy trabajando dos libros ahorita. Que para mí son más importantes. ¿no? Porque esos libros trascienden se los voy a dejar a San Marcos. ¿no? Es mi legado, ¿no? con toda mi biblioteca. Yo ya lo, ya lo decidí. Mis 20 libros se los voy a dejar a San Marcos. Entonces, este, eso que escriben, que dicen, hay, uno, hay unos psicópatas que están en las redes este, atacando, pero no, no tiene ni sentido ni hablar de ellos. Disculpen, le pido mil disculpas. No, no tiene sentido. Vamos a lo más importante. Entonces, estaba hablando de, de discurso, ¿no? del presidente. Entonces, luego, en el corto punto, habló de la minería. Eh, eh, no hay novedad. ¿Ya? Las cosas van a seguir así, porque no, no va a poder este, renegociar ningún contrato. Yo les, les apuesto lo que ustedes quieran, así como le aposté a Ricardo. Ricardo me tiene, me tiene tres chifas allá. Ni eh, idea los contratos van a seguir hasta que cumplan su periodo. El peaje, el gas todo va a mantenerse en, en idéntica situación. En vivienda, el problema del agua es conocido. Este, pero nada, ¿no? porque no, no, no va a poder a, a hacer lo que... me la y el desagüe. Esa brecha que, que, que señala de 49 mil millones de, de soles tiene que ser financiada. Mira, 49 mil millones de soles dice va a poner agua, este, con esa plata se podría poner agua de agua en todo el Perú. Ya, ¿de dónde va a sacar ese dinero? El presupuesto no lo tiene. Sería con un préstamo del Banco Mundial, ¿no? que nos podría nosotros este, otra vez este, amarrar y tendríamos, tendríamos que sumar 49 mil millones de soles más a los 350 millones de soles que debemos actualmente. ¿no? O sea, estaríamos ya llegándolo a los 400 millones de soles. Cuando lo más fácil, y él lo ha dicho, ¿no? que dice que nos roban cada año 20 millones, no son 20 mil, son 25 millones, cada año nos roban con cifras de la Contraloría 25 millones de soles. O sea, en dos años, si hacemos una buena política anticorrupción, podríamos tener 50 mil millones de soles para financiar agua y desagüe para todos los peruanos, sin tener necesidad de prestarnos dinero de nadie. Solamente diseñando una política anticorrupción así frontal, decisiva, directa, caiga quien caiga. Ese ha sido el gran olvido, ¿no es cierto? El gran silencio. Y ahí yo estoy absolutamente decepcionado. Porque la lucha contra la corrupción es un saludo a la bandera. En el punto 15 dice lucha contra la corrupción. Habló, usted lo ha visto. Pero es él, él no conoce lo que es el sistema judicial. Yo lo conozco porque yo he vivido el sistema judicial. Yo he sido juez. Conozco a mis pescados sé cómo se mueven, el espíritu y el cuerpo, es, son, son redes de corrupción, no es una red son redes de corrupción. ¿No? Y en su desconocimiento dice, no que va a potenciar a la Fiscalía de la Nación y va a potenciar al Poder Judicial, disculpen ustedes. ¿Potenciar qué? Para que sigan la corrupción. Ustedes acaban de ver que la, a, la Presidenta del Poder Judicial está envuelta en caso de corrupción, como el Presidente de la Corte del Callao. Y la Fiscalía de la Nación también está envuelta, digamos, en problemas por esto, por esto y otros hechos, porque han cubierto esa conducta este, ilícita cuando hace rato... Debió ser denunciada y la Junta Nacional de Justicia debió aplicar la sanción del caso. Y lo estaba encubriendo. Y se ha querido salvar señalando con este, una abstención, señalando que no la puede investigar porque, es, porque ella es su amiga. Entonces el presidente Castillo no conoce, pues. No sabe cómo, ¿quién, es, quién, quién es quién en cada sala suprema, quién es quién en las Juntas Fiscales, quién es quién en cada corte, en, en cada una de las cortes de las 25 Cortes Superiores que hay en Lima. Un, un absoluto de conocimiento. Y yo en esto sí le hago reparo, porque yo conozco también este tema. ¿no? La clave, si es que yo lo hubiese aplaudido al presidente, si es que lo hubiese anunciado ¿no? como un primer punto, para mí, ¿eh? para mí, la madre del cordero, el primer punto, la prioridad absoluta número uno, es así: la guerra frontal contra la corrupción. Caiga quien caiga. Y no cuesta mucho nombrar un equipo ahí de, de gente de tipo, este, tipo, tipo intocables, ¿no? gente, digamos que conozca, digamos, este, toda esta problemática. Ya hay gente, ¿eh? Hay gente honorable que está dispuesta a jugarse. La... Yo no, por si acaso, yo no voy a participar en, en, en nada. Este, hay gente honorable que puede hacer, porque ellos también conocen, ¿no?, cuál es la conducta de estos magistrados, de estos jueces. Y el Perú, pues sabe anticorrupción, todo un equipo, digamos, anticorrupción, un equipo antimafia, digamos, y que denuncie, que descubra todo esto, y así sea ministro, presidente, congresista, juez supremo, defensor del pueblo, fiscal supremo, todos, si cometen un delito a la cárcel, no, no hay que tener contemplación, porque acá no hay medias tintas. O haces una política anticorrupción, o estás en el, los cubileteos, para permitir que esto, que esto siga, por 5, 10, 15, 20, 30 años. Y como decía, la política, el plan anticorrupción es una gran política, ¿no es cierto?, que no solamente es nombrar a la sala anticorrupción, porque con el sala anticorrupción nosotros rompemos ahorita el monopolio este, que tiene el Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público tiene el monopolio, y todo monopolio, sus ustedes, no solamente en la economía, todo monopolio es malo. Porque los fiscales tienen ahora la, la, la potestad de archivar los casos que la policía hace, por eso hay reclamos de la policía, la policía captura a los delincuentes, la policía también está corrompida, pero... A los que hacen su trabajo eficiente mandan no, los este, documentos atestados a la, a la Fiscalía, la Fiscalía hace los arreglos y los archivos. Como es la aduana, si no pasa la Fiscalía, no pasa pues al, al Poder Judicial, ¿no? Y la cosa acaba ahí en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque tienen el monopolio. Entonces, con un salario de corrupción, rompemos ese monopolio y también le damos facultades de investigación, de pesquisa, de denuncia. ¿No? Y de reparación civil. Y yo no lo he escrito recién, no, no lo estoy pensando recién. Esto yo lo, yo lo he escrito hace más de 20 años. En este libro. Cuando apenas salí este, de la universidad, este, me llamaron, me, ahora, ¿por qué me llaman a mí este, en la Contraloría? Porque por pues, ahí me hicieron la forma pues, de que era, que era verde, incorruptible, que, que venga, ¿no? Y que sabe, que decían que, que sabía, ¿no? Y, y era mucho más joven. ¿no? Y acá está el plan, los 10 puntos, ¿no? Las políticas, que tenían que aplicarse en un caso de, de salvación nacional. ¿no? ¿Y cómo se, cómo, cómo se, cómo se, cómo se hace la, la, la anticorrupción, no? La anticorrupción se, se hace mediante, mediante la unificación y racionalización de todo el sistema de control de la función pública, ¿no es cierto? Y lo que yo llamo la defensa social, o sea, la defensa del pueblo, de su patrimonio, de los intereses públicos. Y ahí hay que unificar, ¿no es cierto?, a todos los organismos que están encargados de la defensa de los intereses públicos, o sea, de nosotros, nuestros intereses, porque nosotros pagamos los impuestos. ¿No? A las Procuradurías, a la Contraloría... ¿Ya? En un sola, una sola entidad, tiene la pesquisa, tiene la pericia, tienes este, la denuncia y de frente a, a, al juez. No pases por la aduana, porque en la aduana, digamos, esto se va, se va a archivar. Te o sea, vas a competir tú a un sistema anticorrupción que puedas crear con, con la fiscalía. Y, y, y se, se van a dar cuenta ustedes que va a, funcionar el, va a funcionar porque va a haber competencia entre estas dos entidades y se va a descubrir que, por ejemplo, no. Hay muchos fiscales este, este, ególatras, narcisistas, ¿no? figuretis, que les gusta el show, que se creen vivos acá, este, que llaman a los periodistas, que, que, que, que entregan este, las pruebas que, que incautan, las grabaciones, las fotos, las acusaciones a los a lo medios, a, lo, a los grupos este, periodísticos. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que salgan portada a cambio de que sean entrevistados. Y no, y engañan a la gente, ¿no? presentándolo como, como si fueran este, personajes, pues, este que No se casa con nadie, ¿no? Yo acá estoy denunciando, ¿no es cierto? Y no, no ahora, sino hace muchos meses. Tiene que publicarse ese convenio firmado por los fiscales con Jorge Barata, por el cual se le da impunidad absoluta, se le devuelve todos sus patrimonios, ya, se les protege porque ellos no pueden ser extraditados del, de Brasil. Ese convenio tiene que ser publicado, porque en una democracia, en una, en una república, no hay nada secreto. Excepto en las cuestiones de Estado, de seguridad este, militar. Pero ese convenio tiene que ser publicado. Y ya ustedes van a encontrar sorpresas. El Perú perdió 6 mil millones de soles con la sola firma de dos personajes. ¿Para qué? Para comprar supuestas pruebas. Declaraciones, videos. Que no sirven para nada. ¿no? Cualquier abogado, cualquier estudiante de Derecho sabe perfectamente bien que si los testimonios, los documentos no son ratificados en una audiencia pública que tiene que hacerse ante una, un tribunal de jueces, no vale nada. Por eso que hasta ahora no acusan. Están ya cinco o seis años en investigaciones preliminares, ¿no? demorando el deslinde de responsabilidades y que sean condenados los que son responsables y que se recupere el patrimonio público. Cuando ustedes lean ese convenio, van a ver que es un, con, un convenio monstruoso, donde a, lo, a los más grandes delincuentes que, que, que han perjudicado al Perú, comenzando por este Marcelo Odebrecht, Jorge Barati y compañía, a esos delincuentes que se han llevado más de 40 mil millones de euros al Perú, la Fiscalía les da impunidad. Los protege. No los ha tocado ni con el pétalo o una flor. Ya, pero como tienen ahí a la, a, a la prensa, los grupo mediáticos detrás de ellos, Engañan a la población. Miren, yo he sido juez, y conozco a muchos jueces, trabajo silencioso, porque los jueces y los fiscales hablan a través de sus resoluciones, de sus sentencias y dictámenes. La cuelgan en la web del poder judicial es suficiente, que la gente interprete transparencia. Yo no tengo necesidad de ir a una... Nunca, porque no me gustaba, y armar una conferencia de prensa, salir, digamos, en una portada... No es el estilo de un magistrado. Cuando tú eres juez, no tienes, no tienes esa... Es un problema ya de conciencia tuyo, un problema ético... Tú no puedes vender información judicial a cambio de que te saquen una portada o te hagan una entrevista a un canal de televisión. Entonces, eso es este, una cosa este, que tiene también que regularse, ¿no? Pero los tienen pues, este, amenazados a los jefes de control interno porque hace rato los han debido, los han debido sancionar. ¿no? Porque se quejan, van este, al, al medio de comunicación y acusan que no están acosando. Entonces, miren, este problema, de, este problema de la anticorrupción para mí era un problema decisivo, era un problema definitorio. Hoy, 28 de julio, con, con esa sola mención, como lo ha hecho el presidente Bukele, en Salvador, con esa sola mención, este señor pasaba la historia. Entonces yo me pregunto, ¿no? acá ya no es el problema de la, de la, de la, de la constituyente, de la, de, de la nueva constitución, son tonterías. Porque la constitución no se come, lo voy a explicar después el problema de la El pueblo no come constitución. La constitución es un medio, no es un fin. Los fines son ustedes, seres humanos, hombres. ¿Ya? En un Estado constitucional de derecho, la constitución es un medio para armar la arquitectura del poder, para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, para limitar las competencias de los poderes públicos, para precisar el régimen económico. Ese es lo más importante del régimen, el modelo económico. Pero más importante que eso es evitar el saqueo, el robo, ¿no es cierto?, de los 25 mil millones anuales, en la que supongo que todos los congresistas y el presidente y Perú deben estar de acuerdo, pero no lo ha dicho. Es decir, que no lo va a hacer. Las cosas van a seguir este, en la misma situación en la que nos encontramos. Entonces, este es un asunto, para mí, definitorio de lo que va a hacer este, el gobierno en materia de anticorrupción o sea, no, no, no, no, no hay nada, van a seguir robando acá en el país ustedes van a verlo es, es, es una pena yo, yo, yo lo he dicho esto acá está ¿cómo, cómo hace esa anticorrupción? acá dice, moralización de todo el sistema judicial separando a, a los jueces supremos, fiscales supremos funcionarios, altos funcionarios en todas las instancias y fueros así como a todos los auxiliares de justicia que no sean dónde para la función. ¿Ya? De ahí está, acá están todos los puntos, ¿no? ¿eh? O sea, foto, ¿no? Cuando yo era todavía tenía más cabello que ahora, ¿no? Entonces, no, es, no es, es una cosa que yo recién he, he aparecido ayer, ¿no? ¿No? He aparecido ayer, he escrito, he hablado, he batallado, he marchado, señores, en defensa de la democracia, derechos fundamentales. Me he enfrentado al, al más siniestro, al más terrorífico de los, este hombres, que ha habido en la historia del Perú. Porque los que están ahora en el poder no son nada, señor, ni discarro, que dicen cuando montesinos. Terrible, ¿no? Entonces, este... viendo nada, producción, saludo a la bandera, dice, es este... Eh, el asunto de las pymes. Es una cuestión que hace 30 años que lo ven escuchando, ¿no? Y las pymes están agonizando porque ahí lo que ha debido decir señores, este... vamos a proteger... A los centros de, este, de producción como Gamarra. Vamos a construir cinco Gamarra, vamos a promover y, la y vamos a, a, este, a impedir, digamos, la invasión de la mercancía china, taiwanesa, de Singapur y de todos los países que están destruyendo la, a esa pequeña industria, ¿no es cierto?, que es hecha por millones de, de peruanos con sus ingresos propios y que ahora están casi quebrados. ¿Lo he hecho? No? Gamarra está agonizando. Después hablan sobre el hambre cero, eh, eso también es otra mentira, ¿no? Este, es una política del Banco Mundial. Deben ustedes, entran a la voz del Banco Mundial, el Banco Mundial ha cambiado su giro ahora. ¿Por qué? Ustedes miran por qué los, los este, economistas y sociólogos y científicos sociales del Banco Mundial se han dicho, ¿no? si la pobreza sigue creciendo en América Latina, vamos a tener... Problemas y mayor conflictividad social. América Latina se va a convertir en una suerte de centros de confrontación permanente, o sea, se va a incendiar la pradera acá. Ahora, ¿cuál es la fuente? No? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente del descontento? ¿Cuál es la fuente del conflicto? Una cuestión elemental, ¿no? Que ya lo dijo Darwin. Lo, lo, lo, lo, lo vean ustedes el libro de Maslow, que es un psicólogo ruso, ¿no? la pirámide de las necesidades, ¿no? de, de un hombre. Alimentación, pues, ¿no? Si no tienes que comer, no vas a morirte en tu casa, ahí, sentado echado en una cama, ¿no? Vas a salir, tú, a pelear, a gritar. Que se extienda eso en todo el Perú en América Latina, va a generar problemas de gobernabilidad. Los gobiernos van a ser inestables. Entonces, el Banco Mundial ha dicho, ya, no, entonces, ¿hay que hacer, este... ¿Quién soluciona el este problema de hambre? Se, se supone, pues, que la empresa privada, no, que es el motor de la economía, ¿no? La empresa privada tiene que crear empleo. La empresa privada tiene que generar progreso, desarrollo. Pero a los, a, los, a, los, a, los, a los capitalistas no les interesa. Lo que ellos quieren es ganar dinero. Tener dinero. Hacer dinero. Inclusive a costa del Estado. No les interesa que se mueran nuestros compatriotas en la sierra, en la selva, acá, en los pueblos jóvenes. No les interesa llevarse el dinero afuera. Porque hay una concepción equivocada, ¿no? Y te, les explico las causas a ustedes. Acá tengo la, acá tengo la fuente. ¿ya? Este es uno de los más grandes libros, digamos, que se ha escrito en la historia de la humanidad. Pero que muy pocos lo han leído, ¿no es cierto? Esta es el, la fuente, esta es la Biblia de los liberales y de los neoliberales, pero que tampoco lo entienden. Porque acá hay muchas falacias, pero tienen que leerlo todo. Ya, esta es la teoría este, de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? el padre del liberalismo. Y a partir del cual estamos hablando de 1776. se marca una... ¿no? Una línea en la historia de, de, de la humanidad. ¿Ya? Adam Smith, él sienta los fundamentos de lo que debe ser una economía capitalista. Esta es la obra más importante, tiene la otra obra que está por aquí se llama Teoría de los Sentimientos Morales. Para que entiendan esta obra, tienen que leer la otra. Y no solamente la otra, tienen que irse hasta 1500 y leer, digamos, la fuente de Smith, porque Smith no es original. Smith copia a otro inglés, manda Ya, y acá está, miren, acá está. Este, este son seis líneas que es lo que ha generado revoluciones, muertes, a, a, Es la que ha destruido la humanidad. Porque Smith ha sido mal interpretado, porque Smith no es economista, Smith es un filósofo moral, es un profesor de universidad, así como yo. Y que se le ocurrió, pues, escribir un, un libro sobre su problema, ¿no? Este, de dónde, de dónde este, se origina, ¿no? Que una nación sea más rica que otra nación. ¿Por qué, ¿Por qué España tiene oro? ¿Por qué Inglaterra no tiene oro? ¿Por qué Alemania su nivel de vida es más bajo? ¿Por qué el comercio es más fluido en Inglaterra y en Italia? ¿Por qué los venecianos en esa época no? Era una, una región donde había mucha plata. Entonces, ni, hasta no tiene que leerse todo el libro para encontrar la, la, la clave ¿no? de todos los males de la humanidad ¿no? Porque los, lo que hacen los neoliberales, acá los tengo a Hayek, a Friedman, a nice. solamente darle vuelta, a repetir, pero acá está, esta este es la madre del cordero, y antes de esto está Mandeville. Fíjese, acá está racionalizando, acá está racionalizando Smith, está haciendo una extracción, como filósofo que es, ¿no? Dice acá, ¿no? Ninguno, o sea, ninguna persona, ningún ser humano, dice, se propone, dice, por lo general, promover el interés público. O sea, ninguno de nosotros... Tienen en su propósito, dice él, ¿no? Promover el interés público. Ni sabe, dice, hasta qué punto lo promueve. Dice, los hombres, dice, los hombres, nosotros, solo pensamos en nuestras ganancias privadas. O sea, todos los seres humanos solamente pensamos, es, es un absoluto, ¿no? Y el absoluto no existe. ¿Ya? El mundo en la filosofía es relativo porque toda filosofía es cuestionadora. Toda filosofía pone en cuestionamiento de los fundamentos mismos de su propio discurso. O sea, en la filosofía no hay nada este, definitivo, no hay nada terminado. Todo es inconcluso. Y acá entra una contradicción, ¿sí? Dice, contrariando el principio filosófico, ¿no? que no hay nada absoluto, no. Dice, pero esta es mi teoría, esto sí es absoluto. Esto es un dogma inconmovible, esto es pétreo Dice que todos los humanos solo, solo piensen en su ganancia, en su propia ganancia privada. Dice, o sea, dice pero en este caso, dice, como en otros dice, es conducido, dice, por una mano invisible. Dice los hombres, cuando quieren ganar plata, dinero, lucro, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Traducción. Es como, es como decía el chavo, ¿no? Sin querer que bien. Eso, el hombre no lo quiere, pero por ahí hay una mano invisible, ¿no? Que lo, que, que lo lleva a promover un fin que él no quiere. Entonces, dice, ¿no? Al perjir su propio lucro, su propio interés privado, dice, dice, esta una afirmación, dice, promueve el de la sociedad. Dice, yo, yo, yo buscando mi lucro, buscando mi superganancia, yo estoy a la vez promoviendo ¿no? el, el desarrollo, el interés de la sociedad. Lo que es una reverenda falacia. ¿no? Y esta es la fuente de todos los males de la humanidad. Esta es la fuente de la corrupción porque sienta un dogma, un principio de que todos los seres humanos somos codiciosos desde que nacemos, buscamos el lucro, buscamos pues, este, la ganancia a como lugar. No, no nos interesa para eso, digamos, ya que este, está repitiendo inconscientemente digamos a Maquiavelo, ¿no? que para ganar dinero no me interesa los medios que utilicen, lo que me interesa es el fin, el fin que es enriquecer. Podemos usar al Estado, Puedo estafar a los consumidores, puedo hacer sobreprecios, puedo acaparar, como en el caso de la, de la medicina última de la pandemia, puedo utilizar los estados de emergencia para evitar licitaciones, puedo hacer evasión tributaria, puedo maquillar las cifras, acomodo la legislación. A lo que yo quiero, porque yo quiero ganar dinero. Eso es lo que dice Tú tienes carta blanca, porque así somos los seres humanos. Pero esa es la fuente de la corrupción, pues. No van a poder arreglar el problema de la corrupción en el Perú y en el mundo si que no se les explica esto. Y esta es una gran falacia. En la ciencia económica no hiciste manos invisibles. Yo soy econometrista, soy macroeconomista. Para hacer una prognosis, o social yo le puedo hacer a ustedes en pantalla, digamos, una correa en computadora con datos estadísticos y con series estadísticas, de aquí, ¿qué va a pasar al Perú en el 2026? O al 2030 o al 2050. Porque eso es objetivo. No es que yo sea este hayín, no es que yo sea pues un, un brujo, un chamán, ¿no? No, es una estupidez eso, ¿no? El que dice eso que yo soy sabelo todo, yo soy un modesto este, doctor en economía, doctor en ciencia política, que ha pasado 32 años de mi vida empobrado. Y he aprendido algo, ¿no? Y, y sé leer la realidad, ¿no? 20.000 libros. Y los he leído. Ustedes pueden ver mi libro marcado como este acá. Está marcado, subrayado. por los libros. Esta es la Biblia. En la Biblia, porque en la Biblia también hay dogmas, ¿no? que no se pueden discutir, como la, la, la Santa Trinidad y otras cosas más. Pero en la, en la Biblia eso se, se entiende, como en el Corán, ¿no? Pero en un texto de economía esto es un absurdo. Él no puede... Eh, Smith jamás podría probar esto de que hay una mano invisible. Eso es un invento, es un cuento. Es como, es como decir que hay Espíritu Santo, o, o hay una que, que mueve, digamos, este, la producción en el Perú, en el mundo, ¿no? Es una figuración, ¿no es cierto?, es una es una, este, metáfora, ¿no es cierto?, que tiene relación con la ciencia de su época, ¿no? con la ciencia que, que Newton había descubierto, ¿no es cierto?, o sea, eso se llama la concepción holística, mecanicista, ¿no es cierto?, de cómo se explican los fenómenos en el mundo físico y que se están traspasando a los fenómenos sociales y económicos. Ese es el gran error, ¿no? Usar métodos que son incompatibles. Entonces, esto es lo que ha causado la desgracia, ¿no es cierto?, que la humanidad. Y los liberales, los neoliberales y todos los libertarios y todo lo que sigue en esa onda, digamos, este, ni siquiera han leído a Smith, no lo han entendido. Porque para entender a Smith, tiene que le leerte, estudiarte toda la historia de Europa, desde 1500 hasta 1780, 1800, más o menos, cuando aparece este, la época victoriana. Porque sin Smith, porque esto, es, esto es ideología, esto no es ciencia, esto es ideología, sin la ideología este, liberal de Smith en materia económica, Inglaterra no hubiese sido la primera potencia mundial en el siglo XIX, y, oh, y Estados Unidos en el siglo XX. Y la ideología funcionó, ¿no? Y se aceptó y se repitió como dogmas en todas las universidades del mundo, ¿no? Como luego se ha hecho ¿no? con el consenso de Washington a partir de 1980 hacia adelante, ¿no? con el libro este de Fukuyama, el fin de la historia, ¿no? Que con el liberalismo ya cayó ¿no? el marxismo, cayó la Unión Soviética ya eh, Solamente lo que existe en el mundo es este liberalismo, ¿no? El liberalismo. El mercado ha triunfado y el resto es historia. Entonces, esto de aquí es una... continuación, ¿no? De lo que... Bueno, el presidente no tiene por qué saber estas cosas, ¿no? Y tiene que ver con el hambre cero. Al Banco Mundial le interesa, entonces, ahora, para evitar los lo conflictos, la huelga, los paros, la lo toma de carreteras... La toma de, de minas, ¿no? Le interesa, ¿no? Que el Estado, bueno, pues, gaste... O sea, nosotros con nuestros impuestos le paguemos, le matemos el hambre a, a, a millones de compatriotas. Con esa no es nuestra obligación. Esa es la obligación de los empresarios a quienes el Estado le da el control de la riqueza en el Perú. Y pues este... Hablado del problema de la mujer. Que tampoco, digamos, este, no hay nada nuevo ahí. Lo de la... Violencia familiar, este tema de este violencia que no es un problema de tipo legal, es un problema de salud mental. ¿no? Eso de, tiene que solucionarse desde la familia, de manera preventiva. El Estado tiene que entrar ahí con psicólogos. Después ha hablado del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿no? Eh, descubrimiento ¿no? que el, 70, el año 2019, el 79%, de, 79 de los productos este sin valor agregado. O sea, lo que hemos aportado, el 79%, el 79 no tiene valor agregado, y el 2020 ha subido el 81%. O sea, de los 50 mil millones de dólares que aportamos, digamos, este, 40 mil millones de dólares este, es pura piedra, puro minerales. No hay nada. No hay burocracia. ¿No? Porque lo que se debe hacer acá es convertir ese Ministerio de Cultura, que no sirve para nada al Perú, donde hay burócratas que... Ustedes han visto el día de hoy, ¿no? Todo el dispendio de, de dinero, ¿no? Ministerio de Cultura, ¿no? hacer presentaciones que no tienen sentido, ¿no? Bailes públicos, ¿no? Como lo que se gastó en, la, en los Juegos Panamericanos, 6 mil millones de soles. Acá lo que se debe es reconvertir de este Ministerio de Cultura en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Cultura, e Investigación, e Innovación, todo lo que ustedes quieran. Nos ahorramos, porque un ministerio de ese tipo más o menos nos costará pues unos 7 mil, 8 mil millones de soles, ¿no? Con esa plata podemos traer a todos los científicos en el extranjero que no pueden este, venir al turno porque nadie lo quiere financiar, ¿no? En la universidad, como hay mucha argolla, no lo no quieren dejar entrar, el señor después este Petro Perú, eso sí me parece una buena una, una, buena, una buena idea ¿Ya? pero no, no el, el presidente no entiende, ¿no? porque no es, no, es, no es jurista ¿no? dice, vamos a explotar y explotar el petróleo y el gas este, sus derivados este, tal como está el país, señores Petro Perú no puede hacer nada y más aún con este congreso porque hay una prohibición expresa en la Constitución. ¿Ya? Y, y, y se lo leo acá, dice, ¿no? artículo 60, párrafo segundo. Solo autorizado, dice, acá está, estoy leyendo. Dice acá, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente. Subsidiariamente, o sea, no puede ir directamente. Actividad empresarial directa o indirecta. ¿En qué casos? Dice, por razón, dice, de alto, dice, alto interés público. No interés público, no, tiene que decir alto interés público. O, de manifiesta conveniencia nacional. ¿Quién dice esto? Que el, el Estado invierta en Petro Perú ha hablado del Banco de la Nación, dice que va a, a entrar a la competencia. Mentira, no puede, porque tiene esta prohibición y la ley de bancos. No puede. El Congreso tendría que haber una ley especial, para que PetroPerú, la nación, puedan entrar al mercado o competir con las otras empresas privadas. Porque si quiere competir PetroPerú, o si quiere competir este... cualquier otra empresa pública, los oligopolios, con, un, con, un, con una simple solicitud administrativa, paran sus actividades, copia O le plantean un amparo y, y no pueden hacer nada. Entonces, esto de, de PetroPerú es pues, un saludo a la bandera. ¿no? Después, este... Hablado de de defensa, ah, lo, lo, lo van a convertir a, a lo de defensa yo estoy de acuerdo ¿no? que, que vayan a, bueno si quieren hacer camino, ¿no? eso estoy de acuerdo, hacer proyectos de desarrollo porque ahorita no tienen, no, no pueden con, con, con, con 50 terroristas en el BRAIN señores es increíble ¿no? un personal de 120 mil militares no pueden con, 120, este, con, con 50 terroristas es un negocio pues, ha pasado este, más o menos 40 años. ¿no? Negocios sin compra de armamento, compra de filería, sueldos, bonificaciones. ¿Qué, qué, qué será si viene un, este, una, una, un ejército invasor? ¿no? Si no pueden con 50, terroristas mal armados. Después he hablado de. Ya les he la lucha contra la corrupción. Y lo final, ¿no? lo final era esta cuestión de la, de la Asamblea Constituyente. ¿no? Habla del comercio exterior, que tampoco no hay nada nuevo, obviamente ambiente no hay nada, saludo a la bandera. Pensiones, saludo a la bandera. Un sistema de protección social, no hay nada. La gente quiere ahorita, la gente que se muera. Quiere que le ajusten las pensiones, que le suban las pensiones, porque la gente está muriendo, la pensión ha perdido su poder adquisitivo. No, van a estudiar un sistema de protección social. ¿Cuándo? Hasta 5, 6, 10, 10 20 años. No se ha demonificado ese. El salud, este, el, el, el, el INSA, las fuerzas armadas. ¿Usted cree que las fuerzas armadas van a entrar a esto? No lo han hecho en esta pandemia, no han permitido que entren los civiles a sus hospitales. Nunca lo van a hacer, nunca lo van a permitir. Y finalmente, ¿no? Lo más importante. No, este, bueno, el tiempo me dio en este caso la razón. Les dije a ustedes que iba a haber, este, no se iba a restituir la Constitución se 79, que era la, era la llave maestra, era la clave de todo este problema. La tenía en sus manos este, el presidente. Restituir esta Constitución del 79. Una vez restituida, regresábamos al Estado Social de Derecho y esta Constitución... Podía ser o reformada o se abría el camino de una asamblea constituyente. Tenían dos posibilidades, dos, dos rutas. Pero lo primero que tenía que hacer, se si le dije varias veces a ustedes, es un, una solución con dos etapas. La primera etapa es restituir la constitución del 79, y la segunda es este, llamar a una asamblea constituyente un referéndum, hacer una nueva constitución ya. No va a haber nada nuevo. Aquí tengo, tengo los dos proyectos. El, el proyecto de la restitución se llama adecuación. Son 15 artículos. Lo puedo leer ahora si quieren. Y tengo acá la tengo acá la constitución nueva ¿no? que, que hemos elaborado. Tengo un, un grupo de 50 profesores ¿ya? para una nueva constitución para el siglo XXI. Se está repitiendo aquí este, más de 200 artículos de la 79, porque me parece bien. No hay nada objetable, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, el modelo económico, una economía pluralista. Lo que se está agregando son nuevos derechos fundamentales, nuevos derechos sociales. Se está dando este papel regulador al Estado para evitar los abusos, la medicina, los alimentos. ¿Ya? Entonces, están las dos vías, pero la vía, la vía primera es la restituir, restaurar la del 79. Esa era la llave de maestra. No nos costaba ni un solo, porque esto ya está hecho, esto ya ha sido discutido por las mejores mentes, por la mente más brillante que ha tenido este perro. Si ustedes hubiesen escuchado al doctor Héctor Neco Chávez, a, a, a Ruiz Eldridge, yo he tenido la suerte de escucharlo, era muy muy muy, muy joven, mocoso, pero los escuché cuando uno quedaba deslumbrado, pues ante semejante sabio, ¿no? Que esto, es, que esto es una Constitución apriista, pepecista, No, señores, ustedes están desenfocados. La Constituciones se hacen, ¿no? para un año dos años. La Constitución se independiza del, del autor del, del que elabora la Constitución. Y se adecúa, eso lo sabe cualquier este teórico constitucional, a los tiempos. Pueden pasar 10, 15, 20 años, dos días de reforma o enmienda, enmienda como en Estados Unidos, ¿no? que es una buena Constitución, pero que ha sido, digamos, este, actualizada, ¿no? Durante estos 200 años. O sea, se ha estado reformando de manera progresiva. Esa es una vida. En la de la francesa fue más radical, ¿no? Se hizo la revolución y se hizo una nueva constitución. O como en Portugal, ¿no? La revolución de los claveles, ¿no? Se acabó con la dictadura y se hizo una nueva constitución. Lo que no pasó en España, ¿no? Porque en España con el franquismo entraron a una negociación, a un cubileteo. El problema político ahí era, ¿restauraba la monarquía o se restauraba la república? Es decir, el problema. Que no es el problema del Perú, ¿no? En el problema del Perú, el problema, el, el problema es... No es este, jurídico, constitucional, eso es el secundario. El problema ahí es político. Por eso muchos abogados este, dicen que constitucionalistas no entienden el problema, creen que es un problema normativo, creen que es un problema de agarrar un artículo y leer, hacer esto una suerte de hermenéutica. Ese no es el problema, el problema es político. Ustedes se preguntarán, aquí dicen, ¿no? después sacan cuadros estadísticos, donde aparece ¿no? que con la constitución del... El 79, el país se fue a la ruina, el país este, no creció, mentira, falso, que tuvo la devaluación de Alan García del 1000%. Ese no es un problema constitucional, no es un problema originado por esto. Es un problema originado por el terrorismo que aparece el 24 de mayo de 1980 que declara la guerra a la democracia. Que es un problema del pago de la deuda externa que aparece en el 82 cuando la deja de pagar la deuda. Y que lo termina, digamos, de, de rematar a Alan García del año 85 cuando aplica políticas económicas equivocadas. ¿No? Y lo que dice un, un, uno de ustedes, un, este, esta Constitución del, del 93, copia el 80% de los artículos de esta Constitución y suprime 101 artículos de acá. 101 artículos. Y entonces me dirán, ¿cuál es la diferencia? Ah, pues la diferencia fundamental es el modelo económico acá. Acá no hay modelo económico neoliberal. Es un modelo de economía plural. De acá coexiste el Estado. La, la, la economía pública, la, la economía estatal, con la economía de mercado, la economía privada, la economía comunitaria, la economía de las cooperativas. Es pluralidad. Ese modelo de esta, de esta economía plural fue liquidado por esta constitución de Fujimori. que Es un modelo totalitario de mercado. ¿Ya? Acá se liquidó el Estado, el Estado no puede ser actividad empresarial. ¿Ya? Entonces, eso, eso, el, que, que, que lo que pasó del 80 al 90 no es un problema de la Constitución, es un problema de la mala política económica que aplicó, digamos, este, Alan García de Velaúnde. Es como si ustedes, ya lo expliqué una, en una situación anterior, que el crack de 1929 ocurrido en Estados Unidos con la bolsa de Wall Street, que mandó a la bancarrota a miles de empresas, que quebró el sistema financiero, fue, fue causado por la Constitución norteamericana de 1787. Es tal ropa, ¿no? No, ese crack vino por la propia dinámica del sistema económico. La constitución no tuvo nada que ver, la de, la, la de Estados Unidos. Y tampoco esta constitución tuvo nada que ver con lo que hizo Alan García y lo que hizo de la UNI en, en esos 10 años. Al contrario, la mataron, la dejaron de lado. Y la determinó de enterrar Fujimori en el año 92 con el golpe. Para dar esta constitución, para crear, porque, ¿cuál era la madre del cordero? La madre del cordero es este, es este capítulo, ¿no? Ese es todo el problema acá es el régimen económico, a partir del artículo 58 al artículo 69 eso es lo que ellos querían introducir pero no lo podían introducir acá en la del 79 porque tenían que hacer una reforma constitucional, porque esto permite que sea que se reforme pero para eso tenían yo que tener mayoría en el Congreso dos tercios de los votos de los diputados y de los senadores Y no lo tenían eran minoría los, este, los neoliberales en esa época estoy hablando del año este, 90, 91 ¿Y ¿Qué, qué cosa hicieron? Democráticamente no podían introducir, es, es lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Lo que estamos discutiendo ahora se discutió en el año 90, 91. Ah, tú quieres introducir el, el modelo neoliberal, ya pues este, vamos a la elección, si el pueblo quiere, se inserta. Pero no, no fue así. Ellos patearon el tablero. Este, este, movilizaron a, a la tropa, Montesinos este, fue el autor del golpe. Cerraron el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, cerraron todo, liquidaron todo. Y luego... Hicieron el eh, símbolo ¿no? ¿No? de hacer una con constituyente que fue un, una farsa para introducir ese capítulo. Esos siete artículos, esa es en esencia la razón de ser del golpe de estado. ¿No? Y en el cambio del modelo participó el bando de Soto, todos los Blacker Miller, Boloña y todos los que están ahorita este, manejando la economía del país a través del Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial dijeron eso, eso es descrito, eso lo ha reconocido Boloña. Acá tengo el libro de Bolonia, Cómo se hizo todo el operativo. Y con el cuento, le metieron al chino el cuento de que el Perú se iba a la bancarrota, no iba a tener crédito de nadie, y, lo, y había que este, aceptar todo, todo el programa del Fondo Monetario, el consenso de Washington. Al, al chino fue pues, como, como, como ahora Castillo, ¿no? Le, le, le prestaron una, una, este, un, cuadro, un cuadro dantesco y le hicieron, digamos, este hacer este esta monstruosidad. ¿no? ha distorsionado digamos la vida de millones de cronos acá, acá con esta constitución de fujimori del año 92 hasta el año 2020 han sacado cerca de 350 mil millones de dólares en superganancias utilidades han metido 45 mil y se han llevado 350 millones de dólares la pregunta es justo eso es razonable nadie dice que no tengan las inversiones que así que tengan pero en condiciones de equidad pues ya invierte 45 mil bueno ya llévate pues este 45 mil no te lleves 350 millones de dólares te estás llevando en exceso cerca de 250 mil dólares. Que no es por tus habilidades técnicas, por tu, por ser un buen cometido, no. Sino que estás es, tú manipulando los precios, estás haciendo oligopolio, estás haciendo cárteles. Estás haciéndole pagar a, la, a los 30.500 de peruanos tu riqueza, tu ganancia. Y para eso utilizas tú al Estado. Contesta Ferros, utilizas todo, todo las, todos los organismos reguladores, porque son cedos regulares, Oxitel, Ocinermin, Produce, Conite, todos son cedos Indecop de la SBS, Esto es, toda una, es una, toda una mafia, toda una red controlada por las grandes corporaciones por confío. ¿Para garantizar qué cosa? Su negocio, que pues, su lucro, porque el Perú es una chacra para ellos. ¿Ya? ¿Y qué, qué cosa ha hecho Castillo? ¿Ha dejado eso intacto? Ni un dedo. El Señor, no sabe lo que, discúlpenme, el Señor no sabe lo que ha hecho. Y si, si lees la Biblia, pues este, acuérdese, ¿no? No sé si el Señor lo, lo, perdona, lo perdonará por lo que no ha hecho o ha hecho, pero acá es el dolor, el sufrimiento. De cerca del 99% de 33 millones de peruanos. Lo que están felices son ese, ese millón, ¿no? Perdón, ese 1% de peruanos. Que sí, no te quiere que siga esto, ¿no? Que, que siga la fiesta, que siga la, la pachanga, el festín. ¿no? ¿no? y que esta constitución 79 es mala, o sea, a esta, a esta no la acusan de ser comunista, porque esto no está firmado por, por los propios, que si sí está visto, no ha firmado UNDE Acá está la, la firma de la ¿no? Acá UNDE dice, ¿no? es una incoherencia total, acá dice, en virtud de la promulgación efectuada por la Asamblea Constituyente, digo este, de acuerdo con la primera disposición, mando, se publique y cumpla Fernando UNDE Terry, presidente constitucional de la República. Acá y lo más grave, lo más grave, ustedes tienen que reparar. Esta constitución fraudulenta, irrita, nula, espuria, al igual que Belaunde la de la la firmó, digamos, este, el señor Alberto Fujimori. Pero cuando fue condenado por una, por una serie de delitos, el año 2003, el Congreso de la, de la República, la, la mayoría de ellos en forma cobarde, cuando se, se, ya estaba listo ya el, el, los proyectos para poder este, resta, restaurar la, constitu, eh, de, de, la Constitución del año 79, fueron comprados, hicieron un lobby a la, las grandes corporaciones. No, no hay que restaurar la Constitución del año Lo que hay que hacer es quitarle la firma a esta carta de, de Fujimori. Esta es la carta de Fujimori sinista. Hay que quitarle la firma solamente. Peor, pues cualquier estudiante de Derecho sabe. Les pregunto a ustedes, en el sentido común ustedes, ¿qué valor tiene una sentencia que no tiene firma de un juez? ¿Vale la sentencia? ¿Qué valor tiene un cheque que no tiene la firma del, del cuentacorrentista? ¿Qué valor tiene un título? que Está su nombre, un título de abogado, de médico a nombre de la nación, médico cirujano, y no tiene la firma del rector. Les pregunto a ustedes, ¿qué valor tiene un contrato de arrendamiento? Es ¿Quién no tiene la firma del propietario del que arrienda? Pregunto. Entonces, esta, esta Constitución, por comprensión de ellos mismos, no tiene ningún valor, porque no tiene firma. Y así lo así lo, lo reconocen en esta ley de 1606. Si Suprima se la firma, dice acá, de Alberto Fujimori, del texto de la Constitución de 1993. Al haberse declarado su permanente incapacidad moral y, en consecuencia, la vacancia de la presidencia de la República. Si no tiene la firma, es un documento que no existe, jurídicamente. Existe, se aplica todavía por una cuestión de fuerza. ¿Ya? Es teoría de los hechos, pero no por el derecho, no por el jure. Entre, entre eh, el facto y, y el juris, lo que tiene es el juris en una sociedad civilizada. Por eso se llama Estado Constitucional de Derecho. Y eso Hoff, ya lo, ya lo explicó en 1500, ¿no? ¿Qué diferencia de una sociedad salvaje, una sociedad de, de gente anárquica, de una sociedad civilizada? ¿no? Porque uno puede dominar por la fuerza, ¿no es cierto? Pero ahí no tienes el consentimiento de, la, de los ciudadanos, y por lo tanto, ¿qué pasa? No lo obligas. Si tú mandas, mandas, ¿por qué? Porque tienes la fuerza. Pero en, en cualquier momento, cuando los dominados tienen la posibilidad de salir de ese, yu de ese, de ese yugo, se subvengan e invierten, digamos, la situación. Aplastan al opresor. Eso no sucede en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho no gobierna la, la fuerza. sino gobierna el derecho. Entonces, eso es lo que no tiene Esta constitución golpe de Estado, irritan, este, hecha por un Congreso controlado por el Servicio de Inteligencia, se hizo, se, hizo se hizo en el Servicio de Inteligencia, con los grandes estudios de abogados, que eran los asesores de las grandes corporaciones de Telefónica, de Rexol, de La Minera, y Anacocha, sus abogados hicieron esta constitución. Y luego se la mandaron al Congreso Constituyente para que ellos a carpetazo lo aprueben. Y así fue, pues, y luego se simuló un referéndum ratificatorio fraudulento. Por eso esto no tiene ninguna legitimidad, no tiene el consentimiento de los gobernados este, al que hace alusión este, Luque y Rousseau, ¿no? Sin el consentimiento de los ciudadanos, esto no tiene valor. Y si se aplica, si, si lo están, digamos, en estos momentos este, manejando, es por una cuestión de fuerza. Eso, eso no es un Estado de Derecho. Pues. Y acá, ¿no? en el artículo este, segundo, dice, miren lo que dice, ¿eh? este, ordena ¿no? que la Comisión de Constitución del Congreso proponga, dice, un proyecto, miren lo que dice, un proyecto de reforma total de la Constitución. O sea, le está ordenando, ¿ves? mediante ley ordena a la, a la Comisión de Constitución que haga un proyecto de reforma total, tomando en cuenta la Constitución histórica del Perú, dice, y en particular, el texto de la Constitución del 79, o sea, esto acá, le dice, hace una nueva Constitución sobre la base del 79. ¿Se acuerdan? Esto jamás lo hizo el, el Congreso. Y el Bruno no lo ha hecho, este... Hablan, Mala, Kuchinsky, Vizcarra, Zagaste, y tampoco lo tal, lo, lo va a hacer este, Castillo. Pero lo más grave de este asunto, fíjense, esto es de, esto de la replay, ¿no? cuando se... cuando la constitución fujimorista digamos, este, del 93, este, se expedida. y esto es importante que ustedes lo sepan, ¿no? en la decimodalidad, Sexta disposición, la estoy hablando de la de 93, está acá ya. No deroga esta Constitución, no la deroga, porque técnicamente cual, y cualquier Constitucionalista sabe derogar o abrogar. Dice acá, por primera la, la Constitución, dice, sustituye a la del año de sustituye. O sea, nunca ha sido derogada abrogada esta Constitución. O sea, con, con la propia Carta Política del 2003, se señala, digamos, claramente... Que esta Constitución tiene legitimidad, tiene legalidad, tiene plena eficacia. Ahora, ¿por qué el señor Castillo no ha querido? No creo que sea ignorancia. Yo he con Castillo. Y le he dicho, le he puesto las cosas. Y estaba yo con Ricardo, Ricardo Boberman, fuimos los dos. O si sea, hay testigos. No me puede decir que estoy hablando tonterías. Entonces, este, ¿cuál es la razón? Si esto este, no le cuesta nada, pero ¿usted sabe cuánto le costaría una, una nueva constitución con la Asamblea Constituyente y dos referéndums ratificatorios? Mil millones de soles no va a costar a los peruanos. Ahora, no me digan ustedes que yo estoy en contra de la nueva constitución, de la, de la Asamblea Constituyente. No, yo estoy a favor. Yo creo en el poder constituyente, que es el poder, de poder es el poder supremo. Sobre eso no hay, digamos, otro poder. Y la teoría política y la teoría constitucional señalan claramente desde 1500, ¿no? cuando se, se, lo, se solidificó la teoría. Porque en Roma, en Grecia, no había esta teoría todavía este, concretizada. En 1500 ya la cosa estaba clara. El poder no emanaba del rey. Dios no le daba el poder a, al rey para que gobierne a, a los súbditos. No, no, no, no. El poder emana del pueblo. No del Congreso, del pueblo. Y el pueblo, o sea, todos los habitantes de una comunidad, tienen el derecho a diseñar, la mejor forma legal, la mejor arquitectura que ellos crean conveniente para poder, para poder definir sus vidas, sus destinos. Eso se llama teoría del poder constituir Y por encima del poder constituyente no hay ningún otro poder. Es la voluntad, el consentimiento de la mayoría de ciudadanos en una comunidad en la que va a decidir qué modelo de constitución queremos. Y por ahí hay unos... ¿Cuál este, ¿Cuál es la palabra? Ignorantes no son. Unos manipuladores, ¿no? Que están haciendo un, un contrarreferéndum, ¿no? Que es una, es una monstruosidad lo que están haciendo. ¿no? Están recolectando firmas para decirle al, al pueblo de que esta constitución porque el no se puede cambiar. O sea, que debe quedar así. ¿no? no se puede modificar ni una sola coma. Y para eso están sacando firmas un contrarreferendo, Un, contra un, contra un, un, contra un, un contra Que Es absurdo, ¿no? Porque eso sería negar los derechos políticos, ¿no es cierto?, y de participación que tiene cualquier persona. Esa es la negación del derecho. Es una brutalidad. Pero eso lo están haciendo con un fin político, ¿no? O sea, están oponiendo a, una, a un eventual referéndum que, que convoque a algún grupo este, a ese, a ese en, en perspectiva de la de, la, este, de una nueva constitución un referéndum para evitar que se cambie la constitución del 93 pero eso no va a proceder pues con una simplificación de amparo esto se, se paraliza ¿no? entonces no es que la, no es que la constitución 79 sea la, la panacea sea, sea lo último y ya sobre esto no haya otra cosa que hacer, no, no, yo estoy explicándolo ustedes desde el punto de vista de los fines y los medios Ya esto puede mejorarse pero es el, el, el menos malo de, los, de las salidas que tenemos y ahora les explico una cosa que no he debido explicarles antes una razón de, de seguridad, ¿no? pero como el día de hoy ya este, el, el, el profesor Castillo no ha hecho nada, ya estoy en la libertad de decírselo a ustedes. ¿no? ¿Por qué debe, debió? Porque Castillo está en curso ya en el artículo 307. Un nuevo gobierno, un nuevo presidente que recoja, digamos, el sentimiento del pueblo, le va a aplicar el artículo 307 a Toledo, a Humala. No, porque está muerto, a Kuczynski a Zagasti, y a Castillo. Por eso yo decía, hoy en el día. Pero, escuchando el discurso, el Señor ha convalidado todo lo que hizo el Fujimontesini, ¿no? ¿no?, al dejar vigente esa carta del año 93. Por eso decían, pasó por el arno, pasó por el y acá está la Acá está la explicación. Acá está la explicación. Hasta el.. del año 79, primero del, del, del, del 28 de julio del 80, hasta el 5 de abril del 92 no, no hubo problemas constitucionales. Estamos en un Estado de Derecho. Que hay problemas de alan de la devaluación es otra cosa. Estamos hablando de, en teoría constitucional estricta. Hubo terrorismo, se mataron, es otra cosa. El 5 de abril se viene. Una suerte de vacío legislativo. Se implanta la dictadura. Estoy hablando de términos de la ciencia política, ¿ya? Los términos de neoliberalismo, dictadura, derecha, izquierda, caviar, son términos de la, la academia. Es la jerga científica. Del 5 de abril hasta el 2 de abril del año 93, en el periodo en el cual, hipotéticamente, funcionó el Congreso Constituyente, el Perú vivió una anarquía, una dictadura, no había, no había constitución. Entonces, es pura dictadura. ¿Esto qué significa? Que el 5 de abril, el señor Fujimori, elegido el año 90 acá, dejó de ser presidente, dejó de ser presidente constitucional de la república. Se convirtió en un dictador, y estaba en el poder por la fuerza. Todos sus actos eran nulos, Ixoyure. So Todo lo que hacía. O sea, ¿él fue elegido constitucionalmente el año 90? Sí. ¿Él estuvo dentro de la ley constitucional? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de abril. El 5 de abril el de prestado cerró todo, este, este, dejó en suspenso la Constitución 79, gobernó de una manera dictatorial. Entonces, cuando, se, cuando entró en vigencia esta Constitución del 93, en abril del año 93, se convoca elecciones, no se convoca elecciones. Ya, se deja que ese Congreso Constituyente termine hasta el año 95. Pero no podía ser. Para salvar, para salvar su constitucionalidad, su legitimidad y su legalidad, Fujimori, una vez supuestamente, ¿no? aparentemente aprobada esa, esa, esa carta del 93, él debió llamar ahí el año 93 a elecciones, bajar al llano, para que se elija un nuevo presidente constitucional y un nuevo Congreso. ¿Ya? Si lo hacía el año 93, eh, sus actos no, no serían tan discutibles, no, pero él persistió en la dictadura hasta el año 95 que se puso la reelección. Entonces, esa constitución está viciada por todos lados, los contratos que se firmaron en esta época están viciados. Y la nulidad de exocibible es imprescriptible. ¿Ya? El, el dictador Rodríguez, el año 48, dio un golpe de Estado. Del, 48, del, 3, del 27 de octubre de 48, gobernó el país, de manera dictatorial, sin constitución, sin leyes, hasta el año 50. Igual que Fujimori. Y el año 50 simuló y dice, bueno, vamos a hacer elecciones nuevamente. Restituyó la vigencia de la constitución del 33 que la que la había pisoteado del año el año 48, el, el, el año 50, restituyó la Constitución, con, llamó a elecciones, entonces para, para él juridificarse, él bajó el llano. Dejó la presidencia de la República y puso a otro general como presidente interino. Y él pasó a, a, a, supuestamente, a competir, ¿no? Con otro candidato que era general, me parece, montaña. Pero como no quería competir, él lo mandó a la cárcel, o sea, fue candidato único. Y aparentemente él se eligió el año 50 como presidente constitucional, del 50 al 56. Lo mismo se hizo el año, el año este el año de 1930. Cuando Sánchez Cerros, el comandante Sánchez Cerros, llamado el Mocho, eh, dio su cortelazo en Arequipa para derribar a, al, al gobierno de Augusto B. Leguía. Él dio el golpe ¿no? en Arequipa. Apresó a, a presidente Leguía, llegó a Lima. Y luego de eso, convocó a elecciones. tuvo en el poder cuatro o cinco meses como presidente de la Junta Interina. Y luego llamó a elecciones y hizo pues el, el simulacro ¿no? de bajar al llano. ¿no? Renunció a la presidencia de la Junta Provisoria y dejó al, a otro coronel, o general Jiménez, para que preside el gobierno, la Junta Militar. Y bajó al llano para competir. Para competir con quién? Con Ayala la Torre y con otro candidato, Hoyos Osores, me parece. O sea, se simuló bajar al llano, pero Fujimori no hizo eso. Fujimori no bajó al llano, el año este, 93. Entonces hay vicios por todos lados en esta constitución. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estamos hablando de la, restauración de la, la restitución de la, constitu la constitución del 79, de que ya no, no es posible. Ya se vencieron los tiempos, ya se le pasó la luz este, a, a Castillo. Castillo ha anunciado, ¿no es cierto?, que va a, a pasar por el aro del artículo 206 de la constitución Fujimontesinista, O sea, él está convalidando esa constitución. Para hacerlo, está reconociendo todos los robos, los atrocinios, los saqueos que se han hecho en estos últimos 30 años. Entonces, está, está sometiendo, ¿no es cierto?, este, esta, esta eventual reforma de, o de la Constitución y la Asamblea Constituyente al Congreso. No te va a perder. Para lograr este, que se apruebe un proyecto de ley de referéndum o reforma, digamos, él necesita, ¿no es cierto?, 87 votos, otros dicen que 66 ya, que sean 66, él solamente tiene 37, evidentemente va a perder. ¿No? Entonces van a ir a la reforma de firmas, 2 millones de firmas más 2 millones son 5 millones de firmas, porque le van a hablar las firmas ahí, se va a pasar los 4 o 5 años de gobierno sacando firmas, no con Bermedo o con otra gente, eh, como, si, eh, como si la revolución se hiciera precisamente, sacaba firmas, no y es una distorsión total ¿no? de lo que es la política. Ya, supóngase, supóngase, supóngase, ustedes que logra sacarlo las dos bienes y y la califican y logra pasar, yo no creo que va a pasar eso, ¿no? no a una utopía hoy en estos momentos. Supóngase que, que pase. Va la, la gente a votar. Ya, supóngase que por un voto gana este ca Castillo, lo referéndum, Perú Libre. Por un voto le gana todo el frente de la derecha unida. porque que se van a mover, no, no saben qué armarnos. si es posible lo hagan a vacar antes. Ya supóngase que pasa la... Se hace la Constitución. Ya, Constitución este, corporativista, fascista, ¿no? Por gremio, de repente por gremio. Entonces supóngase que lo acaba en el 2024. Entonces esa regiría, supóngase que lo acaba en el 24 a partir del primero de enero de mil, do, del 2025. De, de enero del 2025, ¿no? O sea, 2025. Estamos en 2021, 2025. O sea, acá acá se produce recién, ¿no es cierto? Acá lo estoy marcando con verde A partir de acá... A partir de acá, del 2025, en que se sanciona, se propulga, se publica en el peruano esa constitución nueva constitución, rige para adelante. 2026, 2027, 2028, 2029, hacia adelante. No rige hacia atrás, o sea, no hay efecto retroactivo. No, no hacia atrás. O sea, todo lo que está acá antes, del 2024 hacia atrás, está convalidado. Aquellos que digan lo contrario, este, señores, no saben lo que están hablando. Las leyes no son retroactivas, salvo en materia penal. Pero los asuntos del régimen económico, el modelo económico, de los contratos de ley, del gas y las concesiones, no son asuntos penales. Entonces, todo eso está convalidado, los contratos van a seguir, no los puedes tocar. Y me dice, no así si lo no van a hacer porque le dirían mayoría. Si lo hacen, te van a dar la perita en dulce pues, a, a las grandes corporaciones. ¿no? Ya está bien, quédate con, la, quédate con la refinería, quédate con la mina, pero me vas a pagar a mí a través del, del CIAI, que es el Tribunal del Banco Mundial y el Fondo Monetario, más a pagar a mí la indemnización. Tres veces más de lo que de lo que cuesta eso. O sea, nosotros los peruanos vamos a tener que pagar eso. No no, no castigo, porque castigo seguirán. ¿no? No a dejar en el momento no, mismo no calculamos una cifra de indemnización entre las empresas que podían tocarse 150 mil millones de dólares. Y ahí no hay defensa. Cualquier abogado con sentido dice, ahí no hay defensa para el, Perú, para el Estado peruano. ¿Por qué? Porque ellos se van a amparar con la Constitución del 93. Y te voy a decir, tenemos una nueva constitución, claro, pues sí, está, está bien, tienes una nueva constitución, con los afros, con los LGTB, con la ideología de género, perfecto. Tienes una nueva constitución, a partir de 2024, entonces pues, hacia adelante. Pero lo que está hacia atrás no me lo tocas. Y cualquier tribunal, cualquier tribunal, y el hay que es el tribunal de los jueces privados del Fondo Monetario, nos van a obligar este, a pagar los 150 millones de dólares. Y me dijeran ya bueno, bueno, este, ya nosotros somos muy macho, muy valientes, ya no le pagamos, pues inmediatamente te van a, a, a quebrar las rodillas, ¿no? te van a romper las piernas. Ah, tú eres machito, tú eres valiente, ¿no? Le cortan todo el sistema financiero nacional e internacional y, y, y le rematan todos los bonos que tenemos en el Perú y te liquidan económica y financieramente y te fichan. O sea, te van a dejar como peor que Venezuela. Peor que Venezuela te van a dejar. Porque así actúan. Son sus negocios, son sus intereses. ¿Ya? Es... Hipotéticamente su dinero, aunque, eh, aunque es dinero nuestro, ¿no? Pero por culpa de unos miserables este, ministros, presidentes, directores, que han firmado esos contratos de ley, esas concesiones mineras, por la firma de un director, de un viceministro, de un ministro, nos han endeudado a nosotros de por vida, ¿no? Hasta 2.500, ¿no? ¿eh? Y quizás hasta 3.000. Y, y, y por eso, ¿no? Este, no, sé si, no sé si el presidente Castillo tendrá conciencia de esto, pero... Somos humanos asesores. Porque yo he hablado con él, con Ricardo... No conoce. Ya usted me ha a que tú sobrado, que por acá, que se habló todo. No, estoy, estoy hablando de la verdad. Yo estoy, estudiando Psicología, señores. Y estoy Psicología, ¿para qué? Para conocerme a mí mismo. Porque el derecho es muy fácil, la economía es muy fría. Ya, la sociología es fácil porque es conducta interpersonal. Pero la, la Psicología es conducta interpersonal. de eh, eh, la Caja Negra, pues. Este, a ver, explícate tu lado oscuro. No puedes. Eres un negacionista. ¿no? Si alguien te dice algo, digamos, tú vas a negar. Porque tú te crees perfecto. ¿no? Pero te hace un error, pues. Porque los que tienen alguna, alguna racionalidad saben, ¿no? Que todos tenemos en la caja negra problemas, ya, todos. El asunto es cómo resuelves esos problemas. Si eres inteligente para que tú puedas articular en tu caja negra, sea, en tu cerebro, en tu cabeza, en tu pensamiento, por dónde está lo racional, lo razonable, lo justo, lo correcto. Esta gente no tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene moral, no tiene, no tiene conciencia de la moralidad, como muchos psicópatas que están ahí en las redes, ¿no? insultando, carajeando, ¿no? haciendo creer a la gente estupideces. ¿no? Yo, para poder entender esto, he pasado 32 años de mi vida, tengo algunas arrugas, se me ha caído el cabello por el estrés. Mi hermana, que es una doctora en bioquímica y farmacias, he encontrado alguna fórmula, ¿no? porque está haciendo experimentos conmigo, para poder restaurarme el cabello, y me parece que le está dando resultados. Yo soy un colegio de indias en estos momentos, yo me someto, ¿no? porque como soy científico, tengo, yo también soy ahora sujeto de experimentación, ¿no? y, y me parece bien. Pero eso es cuando nosotros adquirimos el, el, la conciencia de racionalidad y que nos podemos equivocar en forma permanente. Solamente los idiotas y, y los imbéciles y Dios no se equivoca. Dios, ¿por qué? Porque se supone que es omnisciente, ¿no? Omnipotente. Infalible. Pero un ser humano... A cada rato se equivoca. Y cuando ustedes reconocen que son falibles, ustedes dan al éxito. Triunfan en la vida. Evidencia. Argumento de evidencia. No, no soy eso que te curan, que insultan. No hay mi ni nivel. En estos momentos no es, tampoco estoy dando una clase, estoy haciendo una suerte de... De gimnasia académica, ¿no? Porque cuando yo doy clases soy mucho más riguroso este, con, con los alumnos. Porque ahí tiene que ser con rigor científico. Evidencia. Acá está. Propuestas 2021. Renegociar los contratos de ley. Imposible con esa nueva constitución. Porque para renegociar, tiene que tener la, la, la anuencia de los dos. Si la grabo cuando no, chavos. No puedes. ¿Por qué? Porque ese artículo 63 te impide a ti modificar, tocar una sola coma. Dice una nueva constitución para recuperar nuestros recursos naturales. Dice renunciar al contrato negro. Mentira, falso. Una nueva constitución, como les estoy explicando acá a ustedes, una nueva constitución fija de 2024 hacia adelante. No es retroactiva. O sea, eso contrato que dice que es una mentira. No se puede tocar eso con la constitución de 93. No puedes tocarla ni con una nueva constitución. Eso, es, eso queda con un escudo, con cemento hasta que tenía su, su plazo de vigencia, 40, 50 años, como los y Dice, cobranza de los impuestos a las grandes empresas deudoras, dice acá. Tienen al Estado más de 9.256 millones. Buenaventura, Escoyabán, Minera Antapacay, Las Bambas, Minera Cerro Verde, Telefónica, Latin Airlines, Consorcio eh, Minera, los que no eres América Móvil. Y se han cobrado un centavo. El Tribunal Constitución acaba de condonarle la, la deuda a Telefónica. O sea, ahí, ahí hemos perdido más o menos 2.000 millones de soles. El presidente ha dicho algo de esto, que ofreció. Dice acá, reforma, dice, educativa, ¿no? Incrementar el presupuesto al 10% del PBI para la educación. que Es una brutalidad, ¿no? ¿Saben qué que es 10% del PBI? Está hablando de 75 mil millones de dólares. ¿Cuánto es 75 mil millones de dólares en, en soles? 320 mil millones de soles es el 10% del PBI. 320 mil millones de soles. ¿Cuánto es nuestro presupuesto? O sea, lo que podemos recaudar al año este, con todos los impuestos. Nuestro presupuesto es 185 millones de soles. Y tenemos, para TDI, el resto, 356 millones de soles. O sea, nos falta, con, con todo el presupuesto destinado a educación, nos falta todavía un trecho. Y el resto, educación, este, salud, seguridad, los sueldos de, de todos los empleados públicos que son cerca de un millón de trabajadores, ¿de dónde, ¿De dónde, de dónde vas a pagar? Es mentira, pues. Con, con un simple... Una simple prueba matemática. Ahora, yo no estoy en contra de esto. ¿eh? Por mí fueran 500 mil millones de soles a la educación. ¿Ya? Pero no es cierto, pues, porque en, en, en, no, es con el presupuesto de ustedes. Si ustedes ganan un fondo mínimo, 930 soles, eso es lo que pueden gastar ustedes cada mes. No pueden ustedes gastar 5 mil soles al mes, no, porque solamente ganan 930, eso es lo que nos está diciendo. Dice acá, este, Reforma del Sistema Único de Salud. Un programa, un programa médico de la familia por cada 2.500 habitantes. ¿Sabe cuántos médicos se necesitan para 2.500 habitantes? divierte de 3 millones entre 2.500. Necesitan más de mil 100, médicos. 100.000 médicos. Ahora que digo, es bueno, sí, es bueno. A ver, ¿cómo le vas a pagar? ¿Hay los 100.000 médicos? Eh, bueno, y acá fortalece la empresa este, este, estatal. Como le dije, ya le leí, es, es inviable eso. Bueno, esta es la clave. Pues, más claro ni el agua. Así que aquellos... este, y para, y para, para entender esto, digamos, en, en, eso no lo hace cualquier abogado. No lo hace cualquier periodista. Así como tú no te puedes operar este, si estás mal del hígado, mal de la... de la columna, mal del corazón. Si estás mal del corazón, no te va un médico este, internista, ¿no es cierto?, un médico general, no te va a operar. Te mata, pues. ¿Qué tienes que hacer? Buscar al mejor especialista, ¿no es cierto? Al mejor cardiólogo que, que, que no haya recién salido de la universidad, no, no experimentado. Que haya tenido por lo menos unas 100 o 200 operaciones. Ya sabe cómo cortar, dónde cortar, dónde coser. No. Pero en este caso, en el caso de... No saben lo que... Los asesores no saben lo que le consejaba al presidente. Entonces... Lo que ha propuesto el presidente este, en la Asamblea Constituyente este, son, fuegos, son fuegos artificiales. Eso es imposible, ha dicho, ¿no? Presentaré al Congreso este, un proyecto conforme al artículo 206 para reformar la Constitución. Luego será sometido a referéndum. Ya. El Congreso le va a inegar, recolectan las firmas, pasarán los cuatro o cinco años, terminará su periodo si es que llega. No va a haber nada así que no se preocupen, vamos a seguir igualito. Más o menos, este, grábense en la cabeza, es la onda Sagasti. Porque muchos de los funcionarios que están en esta gente, los caballeros, se están quedando. Este, o se vamos a seguir en la misma, este, situación. Pese a lo que he escuchado a muchos dirigentes de Perú Libre, que. Ya les he explicado, esto no es Rusia 2018-2017. La teoría del poder dual acá no funciona. Están fuera del espacio-tiempo que corresponde. Y si ellos este, están pensando en salir a las calles a la lucha armada, es mentira. Es mentira eso. Ellos jamás van a hacer acciones Armadas. No está en su ideario, no está en su vocación, no es su proyecto. Porque ellos son revisionistas, son este, es un proyecto político, digamos, este, de reformas. En, en los marxistas saben este asunto. ¿no? Hay dos tipos de marxistas, del marxista ortodoxo, y el marxista, digamos, revisionista, ¿no es cierto? El marxista autodoxo sí cree que la, la violencia es la partera de, de la historia. Que hay muchas vías para llegar a capturar el poder, ¿no? Y todas son vías violentas. Puede ser, este, como en Rusia, ¿no? un push, ¿no es cierto? Insurrección se llama eso. O puede ser, este, como en la China popular, ¿no? como Mao Zedong, una guerra popular prolongada, ¿no? del campo a la ciudad. O puede ser guerra de guerrillas, como en el caso de Cuba, de Fidel Castro. Y hay cuatro o cinco modalidades más. Ahí no está el... El proyecto, de Sarrón. El proyecto de Sarrón. es un proyecto electoralista, ¿no? Reformista. Inocuo. Entonces, este... Esa es la verdad. ¿Les guste o no les guste? Después de esto no, no vuelvo a hablar, señores, porque... Algunos amigos este, creen que... Quiero ser un divo, quiero yo ser un figurete. A mí les digo la verdad, yo... Yo prefiero estar acá trabajando... Con algunos, este asistentes que tengo, porque tengo mucho trabajo, no tengo interés subalterno. No quiero criticar a Castillo, yo le deseo que le vaya bien su proyecto. A Cerrón le deseo que tenga éxitos, ojalá que lo hagan. Pero según los datos que tengo, según el análisis que hago, no es que yo sea un brujo, sino sencillamente la lectura. Y no crean en los chamanes, en los adivinos, en la brujería, en las cartas, eso es mentira. Eso es lo de las cartas, en los adivinos, en las brujerías, eso es mentira. Eso ya los científicos lo, lo, lo comprueba ¿Cómo ustedes creen que un, este, se lo di, evidencia empírica, como un horóscopo con 12 signos zodiacales es igual para, 3, para 7 mil millones de, de, de habitantes en la Tierra? Es imposible que la misma suerte, ni tirando los dados, ni, ni entrando a una computadora, o una supercomputadora que tenga este un grado de probabilidades, eso no sino que aprovechan de la, de la creencia, de los prejuicios, de la buena fe de muchas personas. ¿no? La ciencia no hace eso. La ciencia lo que hace es la elaboración racional de datos que están ahí en la realidad. Y lo que hacen es solamente leer los datos, contrastarlos. Y, y podemos hacer lo que se llama prognosis. O sea, podemos nosotros plantear escenarios de acá al 2022. Podemos decir que esto va a ocurrir sobre la base de, qué? de datos que tenemos nosotros acá hoy día. Se puede hacer claro que sí, economía cada rato se hace, para eso se hace la corriente en computadores, los econometristas saben manejar ese asunto con modelo matemático. Y tenemos 15 variables ahí a la computadora, se autoanaliza, digamos, y te sale un resultado, con tendencias, inclusive. Entonces, este, caballeros, amigos, amigas, he tratado de decirles la verdad, quizás a muchos, este, no les guste, le incomoden. Disculpen ustedes la franqueza, la seriedad. ¿Qué puedo decirles? Yo no puedo cambiar a una persona que... Dogmática, ¿no? Es imposible. Nadie. Entonces, acá contesto unas 3, 4 preguntas y les agradezco la atención. Pues hemos estado, me parece, dos horas y 20 minutos, ¿no? ¿Cómo que no me importa el país? ¿Me importa mi país? Yo quiero mi, quiero mi patria. Yo quiero que, quiero que el Perú sea una potencia. No, la señora Boluarte no puede hacer nada de este incurso porque es vicepresidente. Lea el artículo 307. Teso, que es son objeto inteligente. ¿no? no saben la implicancia de la trascendencia. Es una cláusula pétrea imprescriptible. Dicen que ya esta constitución está viejita, ya no, está fuera de los tiempos. Mentira. Es una constitución moderna para el siglo XXI sino que la pretendieron este, matar, la pretendieron abogar este, por intereses subalternos. Pues. El artículo 307 es terminante, dice, esta constitución no pierde su vigencia, dice, vigencia, vigencia, ¿qué, qué, ¿qué significa? Que tiene que aplicarse en el tiempo. Dice, son juzgados, dice, según esta constitución, los que aparecen responsables de los hechos señalados... Asimismo, dice, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente. ¿Quiénes son los principales este, funcionarios? El presidente, el vicepresidente, los ministros, los congresistas, los directores, el fiscal de la nación, todos pasan por este lado. O sea, tienen responsabilidad a perpetuidad hasta que se muera. No a perseguir esto como una sombra. ¿Hasta cuándo? Hasta que se restaure. Esto. ¿Quién no hará? Un político sano, ¿no? Un patriota que quiera su patria. Más allá de las formalidades ¿ya? que se quieran decir, ¿no? que después han hablado de abrogación, este, una persona que ignora, una persona que no sabe lo que habla, dice que, que esta constitución fue abrogada por la costumbre, dice como no se, como no se, no se ha usado desde el año 92, ya está abrogada. Es explicado, en los sistemas constitucionales son de cuatro tipos: el románico-germánico, el anglosajón, el musulmán, hay otro este, oriental. Pero en el románico germánico al que pertenecemos nosotros, la abrogación, la derogación, principalmente es expresa, no es tácita. ¿Ya? Cuando no hay cláusula petria. Cuando no hay cláusula petria es peor todavía. Porque la cláusula petria le da una suerte de imprescriptibilidad, le da un escudo absoluto al, a esta norma. Nadie lo puede derogar si no tiene su mismo mecanismo. Después dice. No, tampoco no, no, la anula, una nueva constitución no la anula. Porque la 79, según el 307, así, así haga la constitución, este... Supongamos en hipótesis que logres hacer la constitución un castigo. No tiene valor jurídico, tiene un valor de vicio, se llama. Un acto jurídico que nace, que de de, de de otra carta fraudulenta, espuria. ¿De donde nace la nueva constitución. De un documento fraudulento como fue la Constitución 93. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Seguir el camino de la 93... Y si quiere, al día siguiente, digamos, llama al referéndum y aprueba una nueva carta. ¿Perdón? Este, seguir el camino del 79. Entonces, ahí tiene legitimidad, tiene lo que se llama el tracto sucesivo. Esto se aplica en contratos, se aplica en el derecho, todo el mundo lo sabe. El delito de esa humanidad no es que pasen 10 años, 20 años, 30 años y ya se acabó, ya prescribió que el, este la acción, la acción, la acción este, procesal, ya el, el delincuente, el, el, el genocida, no, este, ya no puede ser castigado. No, es imprescriptible las acciones en ese caso. O sea, lo persiguen de manera perpetua, donde esté el, el genocidio. Entonces no saben lo que están hablando. Ya, entonces, este, no hay más, no hay más preguntas. ¿no? Voy a. Les agradezco en todo caso la. la yo tengo una constitución hecha, ya le he dicho, acá está el, el trabajo de, que hemos hecho no, yo, 50 este, juristas, que abogados auxiliares. Una constitución de 385 artículos. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de esta constitución del 79. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos modernizado, hemos actualizado. Hemos introducido cerca de 60 artículos. Pero no se la vamos a dar, pues, a Castillo, ni a este Congreso. Porque ese es puro, pues, Yo te, te, te, te, estaría incurriendo en una contradicción. Yo tengo que darle eso a, una, a un gobierno legítimo, de yure. para encarrirle a, al Perú. Entonces se van ahí los inversionistas, va a haber una mentira, no va a haber corrida, señores. Falso, el dólar va a bajar, le estoy avisando a ustedes. Ya los especuladores, todos los capitalistas, que ya toda la red mafiosa de los grandes este, bancos y financieras ahí lograron su objetivo, pasó por el largo castillo y ahora toda la plata regresa, comienza la especulación acá. Como hay mayor oferta monetaria este, en dólares, va a bajar. Ya. ¿Quién puede hacerlo? Un nuevo gobierno, un nuevo presidente un nuevo congreso, el primer día, ¿no?, -se y se acabó. ¿Cuál es el problema?, ¿cuál es el problema?, ¿por qué le tienen tanto miedo?, ¿que este comunista no?, pues acá está la firma de Bedoya Reyes, de todos los padres de los actuales pepecistas, de Luz de Flores, de todo, todo ese grupo, acá están, sus, sus padres, sus mentores están acá. Y el ejemplo lo claro, firmó Bonde del grupo este de Acuña, acá está, porque lo llevaron a, a rico a, a Acuña, al otro señor, este, a Luna. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Este, este, este, este terrorista, ¿qué, qué, ¿qué tiene esta constitución? Dice que generó la de la corrupción, mentira. Con esa constitución se robó, claro que se robó el, el, el, el, la UNE, este, el gobierno de la UNDE, y ya la que se robaron, pues, pero pesetearon. Por decirte que robaron 10 en, en, en esos 10 este, años, del 80 al 90. Pero con esta constitución, la de Fujimori, desde el año 92 hasta el año 2020 se han robado, les he explicado a ustedes, no, más de 300 mil millones de dólares en, en estos 30 años. ¿Ya? Entonces, el, el, el, el sen, sentido común. ¿Qué trabajo que hace? Eso es lo de abrogación, la que está viejita la constitución. Y gente que no no, no. no entiende, ¿no? Y como le decía, yo no puedo debatir, no puedo discutir con un. con, con, con, un, ignorante, con un ignorante en materia jurídica. ¿Ya? Yo, yo puedo, digamos, este, con ustedes puedo debatir, ustedes me hacen preguntas, conversamos siempre, sí, pero. pero yo me puedo equivocar. Si alguien me manda acá un chat, este y me dice, me prueba a mí este, que yo estoy equivocado, yo me rectifico y pido disculpas. Pero a mí se me están insultando en la red, se me están una serie de cosas por este, sentar en una posición. Dice que estoy saboteando al gobierno de Castillo, que estoy dividiendo al gobierno de Castillo. Yo no soy militante de Perú Libre, señores, disculpen. Yo respeto al partido, respeto a Cerrón, respeto a Castillo. Pero nadie me va a mí a amordazar, ¿no? a decir lo que yo tengo que decir. Y más aún. No aún, y yo vengo de San Marcos. En San Marcos todos los profesores estamos sujetos a, a fiscalización, estamos sujetos este, a denuncia permanente de los estudiantes. Si un profesor acosa, maltrata a, a un estudiante inmediatamente denunciado, lo sacan en las pizarras ahí, ponen su foto, su nombre, lo denuncian. Yo en mis 30 años de docente no he tenido ninguna denuncia de algún alumno o algún alumno por acoso, por tengo algún reconocimiento prestigio de ellos, acá están, las, acá están las, este, los. Este... Yo eh, llevo mi nombre por promociones de, de doctorado. Se, se, se lo siguen por esta vez, por esta única vez. Después me han dicho que el Colegio de Abogados me ha sancionado. Mentira, el Colegio de Abogados a, a mí me ha, me ha condecorado con la medalla de oro del Colegio de Abogados. Soy, somos creo que 12 o 15 abogados que tenemos esta medalla de oro. mi Colegio de Abogados. Soy el Colegio de Periodistas también. Pero no tengo, esta tengo la distinción del este, de Colegio de Periodistas, pero esta es... Esta pesa más, ¿no es cierto? Son 100.000 abogados, creo que son 5 o 6 los que tienen esto. Debe ser por alguna razón. Entonces, este, por eso que a veces eh, me pongo a pensar cuál, cuál es la razón por la que... Algunas veces la difaman, pero... Pienso y luego paso a la página, ¿no? Pero yo sí sabía, como decimos, que la, que, la, que la situación era distinta, ¿no? Porque... Conocía a Montesinos si y sabía cómo pensaban, y le dije una vez, no, tú vas a terminar, le, le dije en el año 95, le dije, cuando fui candidato por obras al Congreso, salí elegido, salí con la segunda votación, el primero salió Máximo San Román, que era el cabeza de lista, yo estaba en el número 5, bajé al número 2 por la votación preferencial, y Montesinos agarra me llama y me dice, con su dos motos, me dice, oye Ramón, me dice, este, tú sabes pues hermano que estamos acá este, para 50 años, no seas cojudo, me dijo, ponte la camiseta, lo tengo grabado, por si acaso. Este, me dijo, este, todos ya han aceptado, ya han jalado de tal partido a tres, a tal partido 4, solamente faltan aquí en, en obra, me dijo, Fal faltan, faltan, faltan dos. y dice, ya saben lo que yo le dije, ¿no? A Montesinos. Lo mandé a mandarle y dije, vas a terminar preso, acuérdate, me dijo, no, estás cojudo, me dijo, así como habla con su mote, no, Ariquipeña. Estás cojudo, me dijo, no sabes lo que hablas. Y.. Y pasó lo que tenía que pasar, yo le dije, en el 95 le dije que iba a terminar esto mal, iba a terminar preso este por ladrón y todas estas cosas. Y pasó por lo que pasó el gobierno. me dicen que soy brujo, no soy brujo, sino que leo mucho la historia, ¿no? y por eso le digo lo que le augura a Castillo y a Cerrón. No a pasar nada, tranquilo muchachos, no tengo ningún interés ya tengo todo ya no tiene esa marco ya no, ya, eh, no, te, no tengo techo ya he llegado a hacer lo que, que he llegado a hacer no es porque lo, se lo diga a ustedes este con un afán de pedantería digo de le estoy diciendo más o menos cuál es mi conducta mi actitud no ante esta campaña difamatoria les agradezco su gentileza su atención que, que, que les sirva de algo estas este, pequeñas estos pequeños comentarios y si algún día los convoco para para el curso, para estas cosas lo haré por mi facebook porque solamente hay 300 y pico de necesito mil si no hay los mil es imposible porque ahorita están conectados 751 veo acá en el si no, este, no hay mil de que no tienen interés ¿no es cierto? y el médico me ha dicho no tengo que cuidarme la... las cuerdas vocales no es mi voz yo tengo otro tipo de voz yo he dicto siete ocho horas este en San Marcos y también en el exterior enseño en el exterior vía, por la vida de virtual ¿no? ya no ya no viajo mucho ya. eso es lo bueno de la de esta situación de, de virtualización de la educación porque así debe ser ¿no? entonces este les agradezco su atención gracias gracias tienen acá ustedes un amigo no soy ningún pedante no soy ningún sobrado soy lo que me hicieron mis maestros y mi madre así de simple ¿sí? un hombre normal no, este, no soy un extraterrestre pero eso sí soy muy metódico soy muy disciplinado ¿Ya? muchas gracias señores abrazos totales a, a todos ustedes feliz 28 de julio y acuérdense, no pasa nada no hay cambios, fiquen tranquilos vivan su vida, trabajen y cualquier cosa como dicen los venezolanos a la orden, nos vemos